Hola, ante todo muchísimas gracias por, por estar acá, por haber respondido a esta invitación, sobre todo a, a, a las y los estudiantes y graduados que, que van a compartir su, su experiencia, su conocimiento, las, lo que fueron aprendiendo, lo que están haciendo, con, con, principalmente con el curso actual de, de periodismo digital de este cuatrimestre, eh, la mayoría de, de, de las los participantes de hoy son estudiantes de, de la materia informática y periodismo digital, mayormente del turno noche, aunque hay algunos de, del turno mañana. Y, y la experiencia de compañeros y compañeras que eh, están haciendo una experiencia profesional, concreta, autogestionada, eh, basada en sus propios intereses, motivaciones y pasiones, eh, y contando muchas veces... Eh, cosas, historias que no, que no están en, en esos grandes medios, es súper, súper valioso. Eh, y esto termina de cobrar forma con un post que yo hago en, en mi Facebook, diciendo, bueno, ¿cuáles son los medios que están haciendo eh, mis estudiantes, mis ex estudiantes, les graduades? Y empezó a armarse un hilo súper interesante con experiencias, partiendo de una o dos que yo conocía, de eh, un montón muchas de las cuales están acá, y algunas no. Eh, y la idea es hacer eh, esto todos los años y que podamos conocer y darle lugar a, a cada vez más experiencias que se puedan conocer. En, en mi lista tengo primera a Evelyn Giancristoforo, Gian oh, Giancristoforo, vos me eh, de la revista Combativa. No sé, Evelyn, si querés, querés empezar vos, yo te, te presento según... La, la pequeña bio que, que me pasaron hoy. Eh, pero antes, corregime cómo pronunciar tu nombre si no lo pronuncio mal de nuevo. Está bien, Gian Cristóforo. Bien. No, está bien. Bien, Evelyn Gian Cristóforo es de la revista Combativas. Ella es licenciada en periodismo de Lombab, es una graduada eh, y es codirectora de, de esta revista Combativas y militante feminista. Eh, así que, Evelyn, yo te, te dejo la palabra. Ahí estamos. Bueno, eh, hola a todos, a todas y a todos, ¿cómo están? Eh, yo soy Evelyn, como dijo Feta, eh, graduada de la Universidad Nacional de Avellaneda, de la licenciatura en periodismo. Eh, la verdad, que muy, muy orgullosa de haber transitado en mis estudios en una universidad del conurbano, una universidad que tiene primera generación de de graduados y graduadas en su familia, así que nada, eh, lo llevo con mucho orgullo y en cada paso que doy pienso en, en todo lo que me dio la universidad y, y la gente que conocí. El proyecto Revista Combativa surge con mi compañera Belén Marón, también graduada de la Universidad Nacional de Avellaneda, con la cual comparto también la militancia y, y un montón de proyectos más allá del feminismo. Eh, bueno, eh, Revista Combativa surge en el 2017, como dije, con mi compañera Belén Marón, eh, empezamos este proyecto eh, a raíz de la materia que fue Género, Comunicación y Cultura, que nos dio el profesor Miguel Nicolini. Eh, surgió a raíz de una materia que, que, que la verdad que en ese momento fue bastante revolucionaria, y que, que tuvo eh, bastante debate en lo que fue la universidad, porque no, en ese momento éramos poquitas las que nos anotábamos y demás, y tuvimos que un poco militar la materia dentro de lo que fue la universidad, eh, y la verdad que tratábamos eh, temas bastante interesantes, se generaban debates un montón, entonces, eh, en esa materia, como proyecto, nos propusimos hacer eh, el proyecto comunicacional, que surgió a raíz de ver las desigualdades que había en lo que son los medios de comunicación, eh, que la mayoría de, lo, de, los, de los medios tomaban las decisiones, digamos, lo que eran los varones, eh, las mujeres que estaban dentro de los medios de comunicación, o, eh, ocupaban lugares inherentes, digamos, eran como los chimentos o alguna que otra reacción o presentación eh, y no por la capacidad misma, y bueno, las disidencias ni siquiera no aparecían, ¿no? en todo esto de lo que eran los medios de comunicación o los grandes medios. Entonces empezamos a pensar en eh, un proyecto autogestivo, feminista, conurbano, que, que trate un poco de construir, en principio pensamos en que trate un poco de construir las noticias que, que veíamos eh, y leíamos que, por ejemplo, no sé, una de las noticias era que una mujer se había caído del balcón y era que el marido la, la había tirado del balcón, entonces empezamos un poco a deconstruir todo eso y, y empezamos a, a armar eh, estas noticias. Después, lo que fue un poco el camino de Revista Combativa fue bastante difícil por el tema económico, hacer un proyecto autogestivo la verdad que es un desafío muy grande cuesta mucho, pero por suerte estábamos en, estamos en una ola feminista que nos acompaña, nos abraza y nos incluye eh, y la verdad que, que eso no, nos hizo sentir bastante acompañadas y contenidas también bueno, lo que fue la universidad, las compañeras, los compañeros, los compañeros y los compañeres y bueno, empezamos a armar el proyecto. Lo que nosotras decíamos, y en base a lo que decían al principio en la, en la introducción con el tema de los hombres y las mujeres y demás, es importante aclarar que no somos biologicistas, o sea, nosotras lo que queremos es que haya hombres, mujeres y disidencias con perspectiva de género. Nosotras no queremos que haya mujeres por el simple hecho de ser mujeres, sino que haya mujeres feministas que repliquen, eh, porque eh, ser mujer no es sinónimo de ser feminista, esto es importante, y ser hombre tampoco es sinónimo de eh, ser femicida, digamos. Entonces es como un proceso de deconstrucción bastante grande que lo vamos haciendo eh, día a día, y empezamos a pensar nuevas formas, digamos, de hacer la comunicación feminista con revistas combativas, y se nos ocurrió, ahí comparto una de las tapas, por si no las conocen, eh, empezar a jugar un poco con eh, lo que eran las tapas, eh, que son dibujadas por Micaela Galicia, eh, era una por mes en su momento, y, y también teníamos un machista del mes, que nosotras apresábamos, digamos, al, al machista que, que creíamos que había salido en los medios, en su momento pusimos a Durán Barba, pusimos a, a bastantes, eh, y, y bueno, la verdad que tuvo un buen resultado de lo que fue la revista, pero el proceso de lo que es armar una revista feminista, militante y autogestiva, eh, tiene mucho de lo que es eh, eh, estudiar y un poco de, de, de estar presente en el territorio, de, de conocer cada uno de los actores y las actoras, y la verdad que es un desafío muy importante. Vale. Eh, yo tengo sí. una pregunta. ¿Cuántas eran en el momento de empezar y cuántas son ahora? ¿Se fueron sumando? Sí, de hecho, a ver, eso sí puedo mostrar, que son los, los flyers que mostré recién, uno, era uno de Frida. Eh, tenemos, está Belén Marón y yo, que somos las creadoras de la revista. Después está Agustina Cefe, que es una estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Después está Mica Galicia, que es la creadora, eh, Ana Palacios, que fue un poco la que nos ayudó a pensar el nombre y las estrategias de diseño y, y demás. Eh, Agustina Brinciotti también, que es otra de las compañeras que nos ayuda con la comunicación de las redes, eh, para tenerlas un poco al día con lo que son los flyers y demás, y, y esas somos. Bien, eh, y las preguntas el... las vamos a dejar como para el final, que primero expongan porque son ah, varios compañeros y compañeras, así eh, al tiempo les bueno, eso seguro para ellos Bueno, tuyo el micrófono, Bien, eh... yes. después un poco lo que pensamos es, eh, eh, una de las preguntas era de qué medios, apu a, qué, a qué público apuntamos, eso fue, digamos, uno de los, de los puntos principales, nosotros queríamos apuntar a los feminismos y a las disidencias, eh, a las personas que no, no, no se sentían representadas con ningún tipo de medio, y, y un poco nosotras también lo que estábamos vivenciando en el 2017 era un contexto, digamos, de neoliberal, donde la verdad que todos los derechos estaban vulnerados, sobre todo los derechos feministas, los derechos de las mujeres, eh, teníamos eh, bastante desigualdad, sobre todo en lo que era el conurbano, en Quilmes, con Martiniano Molina, eh, la verdad que, que había una lucha muy grande, que era por la emergencia ya había una dirección de la mujer que era como básicamente responder a un pedido masivo que fue el 2015 del Ni Una Menos, pero no hacía otra cosa que hacer una política de marketing con la, con la secretaría, va con la dirección que era en ese momento, pero no tenía un funcionamiento, eh, la verdad que muy, muy activo. Entonces un poco lo que hacíamos era denunciar todo eso para, para poder ponerlo en agenda. Entonces fue una lucha que llevamos en el 2015, en el 2017, 2018 2019, y 2019 y hoy en 2020 ya se ven un poco los resultados de lo que fue la agenda de medios, de, to, de todos los medios feministas, digo porque no solo fue revista combativas, hay otros medios también feministas y autogestivos, eh, que, que gracias a, a, la, a la lucha que llevamos y al estar eh, haciendo todo a pulmón, porque la verdad es que siempre fue todo muy a pulmón, eh, logramos imponer en agenda eh, eh, todos estos reclamos, que bueno, hoy en día, eh, el martes, tenemos la, el debate ya por el aborto legal, seguro y gratuito, y también creo que eso es algo que se le debe a la lucha feminista eh, y a los medios de comunicación feministas y autogestivos que pudieron poner en agenda y replicar todo lo que, lo que era esto. Después, otra de las, las inquietudes y cosas que nos pasaban a nosotras de enojo, era de cuando en los Encuentros nacional de Mujeres que lo que se comunicaban eran los disturbios, eh, y no se quedaban con la parte, no sé, de los talleres, de, lo que, de todo lo que era una organización, de un encuentro nacional de mujeres. Entonces, nada, la verdad que revista Combativas se llama Combativas también un poco porque surge a raíz del enojo, surge a raíz de del sentimiento de, de querer eh, disputar lugares de poder, porque la verdad es que sí, luchamos por disputar los lugares de poder, y también eh, más derechos para las mujeres y las disidencias, ¿no? Eh, gracias, Evelyn. Eh, Te parece que pasamos a, otra, a otro expositor y si queda algo Dale. por contar, lo retomamos hacia el final en el momento de, de diálogo, preguntas y demás. Dale. Bueno, muchísimas gracias Evelyn, gracias a la revista Combativas. Eh, bien, yo tengo en segundo lugar a Nicolás Mesa, de Heraldo Sur. ¿Estás listo? ¿Nicolás? Sí, profe. ¿Cómo va? Hola sí, bueno. a todos y todas y todos. Eh... Les, les cuento, les cuento. Eh, Nicolás Mesa es estudiante de periodismo. Ejerce la profesión desde hace por lo menos seis años, eh, que es el tiempo también que tiene Heraldo Sur. Desde hace cinco años trabaja en el área de prensa y comunicación en el municipio de Almirante Brown. Y desde hace nueve meses también en San Vicente. Bueno, eh, Nicolás, el, el, el podio es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, antes que nada, bueno, hola a todos y a todas eh, y a todes. Eh, bueno, veo caras conocidas que hace mucho tiempo no veo. Eh, bueno, a Abus y a Celes eh, la crucé el otro día en el obelisco y también fuimos compañeros eh, de la carrera, perdón, de la materia periodismo digital. Recuerdo que nos tocó hacer, eh, armar un, un medio digital y... Y bueno, fuimos, salimos aerios, me acuerdo. Así que bueno, eh, iba a comenzar a, eh, bueno contando un poco. Eh, también tengo un. Preparé un, un PowerPoint. Eh, nuestro medio en este. Um, sí, este medio en, en particular eh, no, no está apuntado a un nicho. Eh, es más que nada es un, es un medio zonal eh, orientado a generar y a. Y a y a recabar eh, información general eh, y una, bueno, una de las motivaciones básicamente eh, principales que, que tuve a la hora de, de generar y de crearlo eh, fue la de tener una herramienta, una herramienta de, de militancia eh, y de una herramienta para comunicar eh, bueno, a la hora de salir a... a a generar, bueno, nuevas, eh, o contrarrestar eh, la, la comunicación hegemónica, por lo menos en, en la zona en la, que, en la que me toca militar, que es Almirante Brown, y bueno, todo lo que es la zona sur. Eh, bueno, con la necesidad de generar un espacio de comunicación, ¿no? Básicamente. Y, y por supuesto, es una herramienta eh, también para de, de contrapoder, digamos. Eh, ahora en la actualidad, al principio, hace seis años más o menos, eh, comencé solo, sin ningún conocimiento en absoluto, solo el empírico, digamos, eh, de cómo armar un medio, cómo construirlo, cómo pensarlo, sin ninguna, solamente con, el, con las ganas, porque tampoco tenía mucha formación académica en ese momento. Eh, estamos hablando del año 2015. Sí más o menos, sí, 2015, y en ese momento estaba solo, y, y bueno, empecé a pensar, era una madrugada, una, creo que en una madrugada lo hice todo, casi todo, eh, en la necesidad de que tenía de construir un medio, cómo hacerlo, pensé, empecé a pensar, me desperté, me levanté a las 3 de la mañana y me puse frente a la computadora, y, y bueno, decidí, eh, pensé un nombre, habíamos pensado previamente un nombre, miento, con un compañero, y bueno, inmediatamente me metí en la computadora a buscar tutoriales, y, y bueno, salió en una, en una noche, bueno, contraté un hosting, pagué un dominio y lo empecé a construir. Eh, no sabía nada de WordPress, ni de hosting, ni de nada, absolutamente nada, y me puse a leer todo en una noche. Eh, Seguramente habré hecho cosas mal y que las fui corrigiendo en todos estos años. En la actualidad me acompaña cuatro compañeros. Eh, tres estudian acá en la Universidad Nacional de Avellaneda. Una es Nicole Migliacio, eh, que creo que está por ahí. Hola, buenas eh, tardes. Juan Armestó y Matías Candal. Y también Marina Capielo, que es estudiante de la Universidad de Lomas de Zamora. Eh, y bueno, más o menos tenemos ahí un equipito más o menos aceitado y tenemos eh, desde, desde temprano por ahí a la mañana ya tenemos una agenda o tratamos de tener la agenda porque por supuesto todos trabajamos de otra cosa y, y estudiamos y bueno, y, y todo lo que está ocurriendo en, esta, en este momento. Eh, bueno, como les decía antes, no, no, no tenemos un nicho exclusivo de noticias, eh, porque bueno justamente había nacido esta idea como, como tener una herramienta para comunicar eh, eh, en la generalidad. Eh, bueno, también está una, una parte de la estrategia que, que se tiene como a la hora de, de, de, de informar y de tratar de llegar lo más lejos posible. Eh, tenemos un laburo particularmente más... Eh, más artesanal, digamos, que es en las redes sociales, que ahí me ayuda mucho Nicole. Eh, estamos en, principalmente, tenemos casi todas las redes, pero principalmente, y el laburo más duro lo hacemos en Instagram y en Facebook. Ahí hacemos, porque entendemos que básicamente el tráfico viene desde ahí, desde las redes. No, no creo que haya gente, o mucha gente hoy que tipee una punto en la barra de direcciones y, y se acerque a a buscar noticias entonces eh, entendemos que las noticias vienen la gente accede desde haciendo clic en una noticia que le interesa y bueno después la big data hace su trabajo y le llega de distintos de distintas formas y también bueno hacemos ese trabajo artesanal de, de colocar las, las noticias en los grupos grupos de, de interés grupos de debate grupos vecinales de compra-venta hacemos todo ese trabajo eh, más, más del laburo de hormiga. Y en redes sociales también. Yo tengo por acá, voy a compartir pantalla, así me voy eh, apoyando. No tiene sonido, así que. Ahí se ve. Voy a comenzar desde el principio. Sí, sí. Bien. Eh, bueno, ahí yo. La idea fue también. Este logo es el que de la actualidad. Por supuesto, en seis años fue variando mucho. También me fui apoyando en muchos otros colegas y compañeros eh, que me iban dando una mano, algún compañero que estudia marketing, algún compañero que, eh, que está en otro medio más grande, me fue aconsejando cómo usar los colores. Bueno, el blanco y el rojo nunca fallan, me dijeron esa combinación blanco, rojo y azul. Eh, las letras anchas, también me dijeron que funcionan bien. Así que, bueno, ahí salió el logo. Y el nombre es un nombre que pensamos... En realidad me, me tiró la idea un amigo. Yo también tenía... Eh, hace muchos años, cuando era chico, había visitado el Buenos Aires Herald. Con el colegio. Y me quedó también el nombre y después, justo... Había salido el disco de Indio Solari y, y tenía un nombre... Hay una canción que comienza ser, diciendo ser Heraldo de buenas noticias. Y bueno... A partir de ahí, eh, bueno, vamos a, hacer, a adaptarlo, ese nombre, a adaptarlo a, a donde nosotros queremos comunicar, que es el público de la zona sur. Eh, bueno, ahí está, no sé si se ve, sí, ahí se ve, abajo está la, la dirección, que es heraldosur.com.ar. Eh, bueno, más o menos, acá yo... En esta diapositiva armé cómo fue el proceso de, de la idea que tuve desde la primera idea hasta lograr construir la web. Eh, bueno, en el primer momento, a partir de la idea, empezar a pensar un nombre, un nicho, bueno, y cómo, cómo uno lo quería hacer, a dónde quería, qué quería contar, hacia qué público, etc. Después de ahí, eh, empezar a... Eh, bueno, acercarme a un lugar donde comprar un dominio, el dominio no es eh, sí, eso se paga eh, hay varios proveedores, yo puse ahí dos, los dos más comunes, no sé si nick.ar Nick ese, es, ese es argentino, que es al que se le puede comprar las, la .com.ar que depende de Cancillería Argentina eh, después está GoDaddy, que ahí es más amplio ahí están las, los .org las .net, bueno hay muchas, .com también eh, bueno, y a partir de ahí eh, al host, que es donde, eh, alojamos la, donde alojamos la página web, donde está físicamente, que está en, en la nube, pero está en algún lado, en algún lugar del mundo, está guardada. Eh, contraté particularmente un proveedor que se llama Hostinger, fue el primero que encontré, no sé si era bueno o malo en ese momento. Ahora me funciona, pero bueno, los precios están en dólares, así que no. No es bueno recordar eso. Eh, y bueno, una vez estando en el host, eh, a partir de ahí hay que buscar algo que se llama el DNS, que son dos, dos códigos que se colocan en, eh, en, el en el proveedor de dominio. Entonces, inmediatamente eso lo que hace es traducir eh, el nombre de la .com a un código, a una IP que apunta directamente eh, al hosting, que es donde está alojada la página. Y bueno, y finalmente empezar a la, con la construcción. Eh, en mi caso, obviamente no soy programador, no tengo ni idea de códigos de HTML, ni de PHP, ni esas cosas, así que le instalé un, un Wordpress, pero bueno, hay otros hay otros también, eh, otros proveedores de, de plantillas de webs, eh, como bueno, joomla seguramente hay otros que en este momento no me acuerdo. Y bueno, y ahí busqué una plantilla, por supuesto hay muchas, hay para elegir, hay pagas, otras gratis. la fui cambiando durante muy, todos estos años, fui variando. Eh, depende, eso va a depender de lo que uno busque, de lo que uno esté, de uno pretenda eh, ponerle a su web por ahí con alguna gratuita suficiente o por ahí alguna gratis que le copa y está buenísima pero hay algunas funciones que están en la versión paga y bueno pero es cosa de prueba y error me parece bueno este es un logo es el mismo logo que yo animé me doy mania también un poquito con las herramientas de diseño y después para redes sociales, pero no estoy hablando exclusivamente de lo técnico, ¿no? Eh... estás en tiempo, ¿querés decir eh, cómo resumir? No, no, no, no, estoy, vengo, ah, ya estoy terminando, bueno. Claro, eh, claro. Nada, y, y después acá tengo unas plantillas que yo armé, que diseñé, que son para, que las, las ponemos en las historias de Instagram, eh, que, bueno, la, las usamos, una, bueno, la apertura, la del medio es para colocar las noticias, y la, la última es un ejemplo, que es donde compartimos las noticias, el resumen, eh, y bueno, se comparte el, el posteo original. Eh, bueno, eso era todo, pero, no sé, escucho preguntas. Bien, genialísimo, Nicolás, muy bueno, y además eh, muy educativo, porque todo el proceso de, de subir una página, y montarla y tenerla al aire lo resumiste en, esas, en esa diapositiva y buenísimo logo, comentaron varios y varias, y, y bueno, esto de las plantillas para las historias es fenomenal. Eh, seguramente va a haber preguntas en el espacio de preguntas. Bueno, eh, yo le quiero dar la palabra ahora a Javier Erlich. Javier Erlich es el director de Cine Argentino Hoy, ex alumno de LUMDAD, licenciado y técnico en periodismo Tiene los dos títulos que, que en su momento dio la UNDAP, hoy, hoy da, solo da el licenciado, pero bueno, es un, uno de nuestros graduados, así que bueno, te dejo, te dejo la palabra, Javier, así, así no, no nos detenemos, todo tuyo, contá tu experiencia que es súper interesante. Buenísimo, también eh, bueno, fue un poco parte de, de este proceso cuando cursaba periodismo de datos en el marco del ciclo de complementación eh, curricular de licenciatura en periodismo, eh, yo a lo mejor en esos momentos ni tenía mucha idea de hacer un sitio, fue un poco más casual por un compañero, Diego Sosa, que me dice, es una máquina de trabajar, de hacer entrevistas, y tenés todo desperdigado. Yo no, no, no había soñado jamás con tener un sitio, me dice, la verdad, fue como un mecenas de un chico, un compañero acá egresado, se está por recibir también, un laburador, que le cuesta, me dice, Javier, yo sé que no tenés un mango, te pago la mitad. Me dio un, un diagramador, un diseñador, por muy poco dinero, eh, para diseñar la página, con algunos lineamientos, y así un poco empezó el proceso. Eh, yo también tenía claro que en algún momento yo tenía mucha exposición de Radial, a través de trabajar con Liliana López-Boresi, con el programa de Morón, la 7.50, Antel el Plata, con Catalina Druid en producción y como columnista, pero sabía que en algún momento eso se iba a acabar, y que bueno, me gustaba también tener el contenido y decir, bueno, no me enloquecí en un primer momento de decir... Eh, hago todo este proceso, sino que bueno, fue calmo, y bueno, cuando yo tenía más tiempo lo fuimos haciendo, y un poco fue a partir de hace dos años que empezamos a adquirir un poco más de vuelo, coincide un poco que me casé también con mi marido, eh, él empezó a tomar un poco también del tema de la página, el diseño, el moldeo y bueno, y ahí empezó un poquito más a crecer el tema de la página. Eh, el tema así que bueno fue medio sui generis, y a partir hizo una deconstrucción, a partir de que estuvo hecha la página hicimos un... La tesis también de fue de producción, la mía, que ahora voy a compartir también algunas imágenes de la tesis, si querés, cómo fue el proceso de trabajo. A partir de ahí de construir empezamos también a hacer un, po un proceso de reflexión también sobre mi propio sitio. Así que bueno, no fue fue a lo mejor al revés de buscar un marketing, de buscar un logo, así que fue un poco a, a los ponchazos y fue creciendo al revés y con el tiempo. Así que bueno, empezamos en 2017, estamos en 2018, 19 20 estamos ya un poquito más de tres años, vamos a cumplir el, el año que viene. Así que si voy a compartirles un PowerPoint, les voy a explicarlo, ¿te parece, Dami? Sí, sí. Eh, como yo ya lo vi, yo sé que es bastante extenso. Tenés que hacer una síntesis de ese PowerPoint, ¿eh? Dale, dale. Ahora me fijo ahora en cómo compartir. Bueno, acá dice, sí, el argentino, lo voy presentando yo a medios propios para decir lo que nadie dice. Es un poco también, la, la, acá es el, el trabajo académico que hice, también mezclado con algunas de las inquietudes que nos fuiste pasando, medios propios para decir lo que nadie dice, también eh, surgió la idea de, yo me especializo en cine argentino, no me especializo en todas las ramas o en todos los géneros. Eh, a partir del segundo gobierno de Cristina, me pareció que había un auge del cine documental, y del cine en general hizo como una explosión, con una gran cantidad de producción audiovisual, y me pareció que estaba bueno un, un sitio que se especificara en todo lo que es la producción de contenidos y en apoyar a la industria audiovisual argentina. Si bien había otros sitios, me parecía que había mucho para trabajar y también mucho trabajar el tema de las entrevistas que no estaba trabajado en otros medios en profundidad, sino que tocado de manera eh, colateral. Ahorita eh, está la portada actual que pueden ver del sitio. Creo que es una de las páginas más amigables que van a poder encontrar en la actualidad, cineargentiare.com.ar, el tipo de letra en 14, más grande. Eh, vos entrás y es fácil para ubicar las secciones. Eh, y bueno, le damos prioridad en estos tiempos de pandemia, como siempre, el cine argentino, los estrenos de Cinear acaban de estar, Cinear TV, son los dos estrenos de los jueves y sábado con 20-22 horas, Cinear Play, que son los que van a la aplicación directa, algunos son gratuitos y algunos no. Eh, quiero hacer un repaso rápido, eh, tengo alguna gente también exgresada que está, está estudiando en la UDAP, e, hicieron también, nosotros nosotros tenemos convenios con la UDAP, donde algunos de los estudiantes también hacen prácticas preprofesionales. Está Ramiro Cruz, por ejemplo, que hizo que cursó el cuatrimestre pasado y que se quedó en el sitio también. Por ejemplo, escribió Tiempo Perdido, que es uno de los estrenos de Cine Art Play de esta semana. Festivales, creo que estamos haciendo una cobertura, creo, de un medio independiente, somos aproximadamente, si me preguntan, 20 personas, de las cuales estamos casi 18 personas, 20, trabajando en la cobertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, de los cuales no todos estamos acreditados, estamos acreditados seis, pero bueno de alguna manera nos ingeniamos con links, compartiendo claves, aquello que no se puede, pero sí se puede, eh, ser un poco también transgresor, así que bueno, y también eh, en un momento se me complicó el tema de decir, bueno, no puedo no doy abasto de leer tantas notas, si bien estamos 44 por 7, no paramos nunca, así que bueno, una de las compañías de ustedes que nos ha recibido, que está en los últimos tramos de la carrera, Andrea Reyes, es la editora del sitio, que está también trabajando... Eh, todos somos colaboradores porque no hay ingresos de dinero de, de, de ningún tipo por ahora, por el momento. Bueno, seguimos también algunas de las críticas, por ejemplo, también es otra acá, Las Motitos, que también es estreno en el día de hoy, tiempo acá, creo que es una redacción en tiempo real, 24 por 7 trabajando, así que bueno, más de, más de casi 60 notas eh, de las distintas competencias del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y también en tiempo de pandemia, eh, la agenda. La agenda hoy hegemónica, podemos decir que es Netflix en primer lugar, después le seguirán Amazon Prime, Movie u otros, pero bueno, es el lugar donde hoy la gente consume, eh, consume contenido, consume notas, consume críticas, y hay también buenas realizaciones. En un primer momento Netflix tenía, no tenía muy buenas realizaciones, hoy cada vez son mejores, bueno, apuntan a un público comercial, tenés de todo. Pero bueno, creo que el cine argentino, los documentales en los últimos meses, el cuaderno de Tommy, de Sorín, eh, habrá controversias, pero hubo una buena realización. Eh, Guillermo, la, la nota de Vila, por ejemplo, sea lo que va a ser o no será nada, creo que repunto. Y bueno, están reflejadas con las críticas y con entrevistas. Acá, por ejemplo, tenemos una entrevista también que está en el sitio de Carlos Sorín, tenemos una entrevista con Mauricio Gayú. El destinatario del sitio, públicos y jóvenes y adultos, objetivo general: difundir las producciones de cine argentino, tal, generar contenido de crítica de cine nacional en el sitio, promover la industria audiovisual, un poco se los comenté. Y también difundimos la tarea de los festivales de cine en nuestro país. Recordemos el festival de cine de Mar del Plata, único de, los cl de clase A en Latinoamérica y que, bueno, y lo tenemos en orgullo estar en Argentina. Y CAM se suspendió hoy, el festival de cine de Mar del Plata, primera vez edición online mundial eh, en, Mar del en el festival, se está haciendo y, y está y bueno y en algunos lugares también con algunas presentaciones presenciales cuidando los protocolos de, de cuidarnos en el marco de la pandemia eh, bueno divulgar los festivales entrevistas presenciales volvieron después de mucho tiempo volvimos con las presenciales después de más de, de ocho meses volvió la primera el otro día cuando fue la, la, la nominación de los premios eh, los premios uruguay que también se dio la nominación a nuestra película los unámbulos que se presentó el año pasado en el marco del Festival de Mar del Plata y bueno, Paula Hernández, que ahí le dijeron que va a estar como candidata, esperemos que llegue, que sortee todas las instancias legales hasta llegar, Paula, con Paula Hernández, la directora de los sonámbulos. Entrevistas presenciales, el tema político, tratamos, este es un medio que no puede decir que sea político, tenemos nuestra política de apoyo a la industria de cine nacional pero hay gente que a lo mejor me puede gustar más o menos, pero bueno, los conformamos un varios pinto también de gente que respetamos, respetamos las distintas posiciones que puedan llegar a tener los integrantes de la Cámara, de, del grupo, del colectivo de Cine Argentino, y acá está Enrique Abogadro, eh, Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, así que bueno, quisiera hacer una entrevista, aquí está, nosotros no nos oponemos, cada uno puede tener su ideología, hasta que nos respetemos entre todos los que conformamos el grupo. Eh, las motivaciones, acá yo se los comenté un poquito también recién como eran las motivaciones que me llevaron a hacer el lugar, y bueno, también hicimos un desarrollo de relevamiento, aunque sea más intuitivo en su momento, cuando tuve que hacer algo relevante, después pues lo profundizamos en el marco de la tesis. Eh, lo fijamos, acá está Cine Argentino Net, pero solamente Cine Argentino Net, eh, solamente Cine Argentino, escribiendo cine, cine Argentino y Cine Internacional, haciendo cine, que es una de las revistas que es más de industria esa del cine, Ultra Cine, que en estos momentos, que son los que se encargan desde el año 87 de recolectar todo el tema de la taquilla en la Argentina, en estos momentos no está funcionando porque no hay cine, no hay corte de entrada, y a sala llena. Tuve también entrevistas, por ejemplo, con Juan Pablo Russo, uno de los creadores y directores de Este Viento Cine, del sitio, con Matías Horta, que tiene libros publicados, uno de los referentes del sitio. Eh, yo creo que igualmente, a diferencia de los anteriores, vuelvo a repetir, nuestro nuestra no, no diferencia, hacemos el background con el tema de... Eh, gran variedad y también no solamente en argentino, sino hemos incorporado varias sesiones más, el tema amigable del sitio y el tema de entrevistas presenciales, y también tenemos una gran especificidad también con teatro, que bueno, esperemos que vuelva ahora un poco más aletargado por el tema del modo online y el tema pandemia. El teatro creo que se vio más resentido, fue el tema de las artes más resentidas. Eh, bueno, me te, queda, te queda un minuto. Bárbaro. También hacemos Instagram de cine argentino le damos mucha importancia. Tenemos más o menos 3.600 seguidores eh, con una tenemos más de 80 charlas en, en vivo con estrellas, con móviles, con, siempre en vivo también con distintos referentes de la cultura, de cine, del cine y más que todo, sí, todo el cine, teatro, actores directores que tienen también, eh, que no se enorgullece la cantidad de gente que lo mira. Bueno, acá no los quiero detener, es como si se hizo la planificación del sitio, más o menos similar a la que contó el compañero recién, así que eso no los voy a, a volver loco con eso. bueno los objetivos acá están un poco los títulos que hemos hecho, eh, los, las características de cómo fue nuestro crecimiento del año 2018, 2019, 2020, hoy llevamos 11.035, una cifra impensada en tiempo de pandemia, porque no hay estrenos de cine, es, es todo un invento que hacemos para seguir manteniendo a los lectores, año 2020, 94.710 contra 65.000 el año que, pasado que no había pandemia, así que bueno, estamos contentos, el, el, el, los otros días, 24 de noviembre, 874 personas, volvimos con la cobertura de teatro y auspiciantes que no, no aportan plata, pero bueno, hacemos como una sinergia con Cintica Radio, que ahí tenemos nuestro podcast los días martes de 21 a 22, la gente de diseño gráfico que también hacemos como intercambio, ellos nos hacen las placas gráficas, que son algunos compañeros o hermanos de estudiantes que están con nosotros, no solamente en la UDA, sino que están egresados míos de los cursos del Lab de deportiva de periodismo de cine y crítica, la naranja crítica, DC, y bueno, son algunos de los colaboradores que nos queremos, en nuestra manera, por lo menos que no hay plata, de bueno visibilizar su obra. Eh, la verdad que las conclusiones es, uno me pregunta, ¿qué hacemos en un sitio? No para de laburar 24 días por 7, pero bueno. Creo que este año eh, la familia creció y somos como 20 aproximadamente que conformamos en la familia. Así que bueno, es un orgullo y este año estamos ahora con dos también de, compañeros de ustedes también de la UDAB, como Antenera Acevedo y Martín Beateumurguía, que están haciendo cursando las prácticas, que bueno, también están en, en la vorágine de, de una redacción en tiempo real. Así que bueno, me enorgullece y contento también de ser egresado de, de la UDAB y también de T deporte. Así que bueno. Tengo las dos combinaciones perfectas para el maridaje, y bueno, les agradezco la, la invitación a todos ustedes, y bueno, lo no, que quieran preguntarme, o Dami, los dejo en compañía también de otros compañeros y compañeras. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias Javier. Javier tenía una presentación de 36 diapositivas, eh, así que eh, tiene mucha información para compartir, si, si les queda interés, después le, le piden la presentación y, y, y se contactan. Se llama Yanis, eh, ella es del lado B Noticias, B, con B Corta. Eh, ella es estudiante de periodismo y una de las creadoras del de lado B Noticias. Actualmente también es community manager de una página sobre el equipo italiano de fútbol de Napoli y comparte un dato de color, está tratando de dejar su adicción al café. Aquí que si tienen tips, también... Porque el Por favor. El zoom <risas> también. Bien, bueno, eh, a bien ver si esto. puedo compartir. Bueno, por empezar, lado B, ¿se ve ahí? Eh, por ahora no, te veo vos. A ver... Ahí tampoco. Ahí creo que está empezando. Ahí. ahí creo está. que sí. Ahí está. Bueno, lado B Noticias surgió en el contexto de la Cátedra de Informática y Periodismo Digital la verdad, empezó ahí, eh, junto a Jessica Martínez, y ahora estamos Jessica Martínez y también eh, Rosa Rodríguez, que está acá, <ríe> también. Eh, la página comenzó siendo eh, solamente feminista, después fue más, eh, digamos, a, a ser un medio popular, apuntando principalmente al conurbano bonaerense, a los barrios, eh, y también eh, a estar cerca de, de la gente. Y sin olvidar también de destacar el rol de la mujer en la sociedad, de la lucha feminista, de la lucha por el aborto legal, eh, también de, de la, digamos, del derecho también a saber, a tener una educación eh, sexual integral en las escuelas. Eh, estamos encargándonos de, esas, de ese tipo de cosas también. Eh, apuntamos a un público, digamos, eh, más de acá del conurbano bonaerense, porque son casos... O, o cosas también que suceden acá, entre nosotros, eh, y que las damos a conocer. Eh, con el contexto de la pandemia había pasado de que, bueno, eh, tuvimos que usar mucho lo de, lo, lo de las redes, ¿no? Estábamos usando la página y subíamos las notas allí, pero con el contexto este de la pandemia empezamos a hacer vivos de Instagram, y usamos esa herramienta y le sacamos eh, frutos porque era muy difícil hacer las entrevistas, y no se podía salir tampoco, entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Lo debatimos, dijimos, vamos a hacer live de Instagram para estar más cerca de la gente también en este momento. Entonces, eh, hacíamos entrevistas a, a diferentes personas de diferentes sí, ciudades bien. de acá del Congreso. La, no la, la, la única que no es feminista, es el es feminista? Eh, te voy a mutear. <risa> eh, bueno, este es el equipo... Sí, que está integrado por Rosa Rodríguez, Jessica Martínez, que no está acá, eh, y tenemos Deportes, Cultura y Género, como las secciones. En Deportes me encargo yo que realizamos entrevistas a jugadoras de fútbol, del ascenso, de, de primera, también. Eh, si quieren seguirnos en nuestras redes, acá están, están invitados. Eh, también tenemos... Eh, ahora vamos a incorporar Cafecito App, que Cafecito App es eh, una aplicación que surgió en este contexto de pandemia para eh, colaborar ¿sí? eh, a financiar estos medios eh, digitales que están actualmente, y que no cuentan con una financiación propia. Entonces se invita un cafecito, por así decirlo. Entonces, eh, si te gusta y querés apoyar el medio, tenés Cafecito App que está, y estamos ahí también con nuestro perfil, eh, acá está el crowdfunding, Argentina, que estaba hablando hace un ratito, ¿sí? Eh, y la cuenta, o sea, se entrelaza con Mercado Pago y ese es el modo de financiación que tenemos. Eh, bueno, eso es lo que contaba hace un rato del contexto de la pandemia, cómo lo fuimos arreglando, hacíamos todas las entrevistas por live de Instagram y están guardadas todavía, así que si quieren visitar el perfil eh, y ver las entrevistas, todavía están ahí también. Acá estamos con juli Bañez, que era de Guernica, y nos contaba la situación de desempleo. Eh, Guernica fue una ciudad que le, le chocó mucho la pandemia y que había sucedido muchas cosas. Y también, eh, acá entrevistamos a Sofía, a Sofía Jerez, que también nos habló de Avellaneda, y como, o sea, estudia turismo en la Universidad Nacional de Avellaneda, también fue como que en un momento surgió, eso también pasa mucho en los vivos, de que surgió, que parecía que nos estaba haciendo un tour, por Avellaneda, y me gustó muchísimo. Eh, bueno, y acá el surgimiento del medio. Eh, la verdad, eh, aprendí un montón de cosas que yo no sabía, eh, no, es mi primer pequeño medio que estoy realizando, eh, tenemos muchas cosas por mejorar, muchas cosas por crecer, y yo creo que la clave de todo esto es nunca detenerse, nunca detenerse a, a digamos a rendirse. Eh, siempre se pueden mejorar un poquito más las cosas, así que, nada, de, la verdad nos cambió mucho la perspectiva, eh, conseguir un contacto no, para nosotros es un gol, eh, así que, nada, eh, estamos muy, muy contentas de nuestra página y Rosa, Rosa está emocionada. <risa> Pero estamos muy contentas y la verdad, de, formamos un lindo equipo y las decisiones las tomamos todas en equipo, eh, como tiene que ser eh, y si alguna idea quizás pareciera que no termina de convencerle, vamos sumando de a poquito pero me parece que lo importante es hacerlo colectivamente y que siempre sea cerca de la gente, que no hay que olvidarse de eso que el medio siempre tiene que estar cerca de la gente y nada nada más, muchas gracias Bien, estaba muy Bien muchas gracias Piarna eh, buenísimo la implementación de Cafecito App, una app que, que sirve para que la gente haga pequeñas donaciones con Mercado Pago. Mm, no sé okay. quién va a hablar primero, pero déjenme que, hablar, eh, que los presento. Daniel Beñalgo y Nicolás Pandule son estudiantes del tercer año de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda eh, e integrantes del equipo del, del medio Avellaneda Cultural. Bueno, el micrófono es todo de ustedes. Bueno, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es la primera vez que, primero que nada, <ríe> exponemos por Zoom. Y segundo, es la primera vez que exponemos sobre la bellanera Cultural. Así que, <ríe> venimos con dos nuevas cosas. Ahí está. Bueno, en principio somos cuatro integrantes. Eh, Mario, Gastón, Nicolás y yo. Eh, Mario y Gastón dicen ser de una generación más más adulta que nosotros, pero ellos mismos lo dicen. Y nosotros somos los, los genios tecnológicos, como dicen ellos. Pero yo creo que en ese sentido nos complementamos porque ellos tienen mucha teoría y en ese sentido tienen más olfato en esto de lo que es lo cultural. Eh, nos han eh, traído mucho lo, lo que son las fuentes. Mario, por ejemplo, eh, tiene mucho contacto con los escritores, eh, y con gente que es de Avellaneda. Y bueno, este proyecto empezó en el 2018 en el marco de la asignatura de Periodismo Digital con el profesor Di Domenica. Eh, nos enseñó a usar el blog. Una herramienta que creo que es muy importante porque yo la utilizo también en lo que es en la ayudantía de producción y gestión de medios. Hice, en base al blog, un, una especie de banco de trabajos es decir, que la, la universidad, en ese sentido, nos da un montón de herramientas y, al mismo tiempo, eh, aprovechamos a usar el blog en distintas asignaturas. Por ejemplo, en TICS o en Prensa de Comunicación Institucional. Siempre que podemos, metemos al blog. Es decir, profe, le decimos, profe, nosotros tenemos un blog, podemos usarlo en esta materia y ahí incorporamos herramientas nuevas, esperemos hacerlo también con datos, ya que estamos, eh, y bueno, primero que nada, definir cultura es muy grande. Avellaneda en sí, yo acá tengo anotado que eh, se reconoce como una ciudad de las artes, del encuentro y del patrimonio, esto está escrito, que promueve la participación, la creatividad y el protagonismo de los miembros de toda la comunidad. Entonces, al ser muy eh, grande lo que es la cultura, nosotros lo que hacemos es focalizarnos en una pequeña partecita de lo que son los artistas independientes. Y de ahí vienen los objetivos de Avellaneda Cultural, que son eh, básicamente mostrar este brebaje cultural por el que está atravesada eh, Avellaneda. Eh, invitamos a la comunidad a formar parte también. Y eso es lo que nos gusta de nuestro medio, que es como un medio compartido. Por ejemplo, un escritor puede llamarnos y decirnos los que independientes puede llamar y decirnos, che, tengo este poema, eh, sería bueno que lo compartan y así mismo con los muralistas, eh, aunque generalmente son escritores o gente que hace eventos culturales nos piden difusión. Que en sí nosotros no somos la voz de los de los de los artistas independientes sino que somos un espacio en el cual ellos pueden eh, sugerirnos también eh, mostrar los, sus producciones. Eh, ¿Cómo nos manejamos en el medio? Acá yo, en el PowerPoint era gracioso porque había un equipo de básquet que se pasaba la pelota. <risa> es una pena que no se diera. Eh, en principio, para elegir los temas a tratar, somos muy democráticos. Por ejemplo, yo puedo decirle a un compañero, tengo una banda, un amigo que tiene una banda y quiere... Hacer una nota, lo discutimos. Y bueno, todos tienen el mismo, la misma chance de aportar. Eh, y bueno, una vez que se da el listo bueno, eh, le damos para adelante. Pero siempre esperamos que todos estén de acuerdo. No es que uno se puede mandar y decir, bueno, yo quiero publicar esto, voy a escribir de esto a mi manera. El segundo punto eh, que le damos mucha importancia es la estética. Es cómo se va a tratar la noticia. Y además sobre qué soporte la vamos a publicar. Porque no es lo mismo publicarla en un blog que publicarla por Facebook o publicarla en YouTube. Eh, por ejemplo, si vamos a publicar una frase, la publicaríamos por Facebook. No la usaríamos en el blog porque el blog la usamos más que nada para eh, escritos más, más largos. Eh, después, una vez decidida la, la estética y la forma en que se va a tratar la temática, eh, viene la corrección, es decir, es la corre... generalmente es Gastón quien corrige porque no te perdona una coma, entonces decimos que él es el editor del grupo. Y bueno, eh, en base a eso nos organizamos, y lo último que sería la publicación. Generalmente el que escribe la nota no es quien la publica, sino para no echarle todo para que, para que no echarle todo el trabajo a uno, no vamos repartiendo las cosas. Por eso digo que somos como un, esquip, un equipo de básquet. Y bueno, en cuanto a las temáticas que publicamos, eh, Nicolás va a hablarles sobre, antes voy a intentar de compartir una vez más si se puede, eh, el tipo de temas que tratamos. Permiso. Estamos en tiempo, ¿eh? así que si quieren ir deondeando y contando lo que, lo que piensen que es importante okay. que falta... Ah, ok. Eh, Nico, ¿querés? ¿Te pasa la palabra? Sí. Dale, dale, dale. ¿Se escucha? Perfecto. Sí, sí bueno, como dijo Dani, eh, abarcar toda la cultura en general es demasiado, entonces nosotros ponemos más que nada el enfoque en lo que es lo artístico. Eh, bueno, mayormente tratamos de buscar y eh, darle voz a artistas independientes, eh, obviamente siempre hablando de Yaneda, eh, y que no solamente... Eh, tengan su arte o, o el enfoque en, en el arte que generan, sino en sus historias de vida. Buscamos historias de vida interesantes para contar. Eh, y bueno, uno de los trabajos quizás que eh, más repercusión tuvo fue uno que hicimos con Rorro, que es un dibujante de Avellaneda, eh, independiente. Tiene su página, sus redes sociales, la verdad que eh, está sumando una cantidad de seguidores muy alta. Y bueno, la particularidad de él es que en plena adolescencia tuvo cáncer tres veces, y hizo todo un trabajo eh, muy bueno eh, de todo lo que fue el tratamiento y de lo que él padeció, y lo volcó a los dibujos. Eh, lástima que no tenemos para compartir, pero teníamos eh, las imágenes. Y bueno, él, digamos, eh, nos dio una entrevista, varias en realidad, y lo que hicimos fue una producción fotográfica primero, con todos sus dibujos, eh, que de eso se encargó Dani, que es el editor del grupo, eh, y después yo hice una crónica. Eh, bueno, esas dos eh, producciones serían las que más visitas eh, generaron, incluso hasta la fecha. Y después tenemos una también eh, de nuevo particular, Historia de Vida, de Eduardo Podestá, que es un escritor de Avellaneda, que es no vidente. Eh, y bueno, la particularidad de él es que escribe una novela policial y describe todo con un detalle, un detalle perdón, tremendo, eh, sin poder ver, y es algo que que nos quedó muy marcado, nos regaló la novela, él de hecho concursó en España, creo que salió segundo, si mal no recuerdo, eh, y bueno, ahora Dani, por ejemplo, está retomando ese tema y está haciendo un audiolibro eh, de la novela de Podestá, así que, más que nada eso, tratamos de darle voz a gente avellaneda y que quizás no sea tan reconocida, pero bueno, también nos enfocamos en murales, por ejemplo, eh, de, de Puliese, el trabajo de Puliese. Eh, que quizás sí ya tiene más renombre y eh, hizo muchos murales en Avellaneda. Pero bueno, nuestros enfoques están más que nada en eso, en historias de vida y en lo que es eh, Avellaneda en general, ¿no? Pero siempre focalizando en lo artístico, en el enfoque cultural. Genial. Eh, Daniel y Nicolás quieren agregar algo más, ya está en el tiempo, pero no sé si les quedó un dato importante, por ejemplo, la dirección de la página, ¿no? La pueden decir o sí. compartirla en el chat para que todos y todas puedan ir a visitarlos. ¿Lo compartís vos, Dani? Dale, dale, ahí lo comparto. Dale. Y bueno, esto del, del audiolibro surgió gracias al trabajo previo que habíamos hecho con Avellaneda Cultural. Eh, Eduardo me contactó y me dijo que tenía ganas de hacer algo con su libro. Y me parece muy lindo esto porque... No solamente se va a compartir a la comunidad, sino también está dirigido a, a, a todos los que no tienen, gente que no puede ver. Eh, y es un trabajo que estamos haciendo desde hace ocho o nueve meses. Son ocho horas de grabación. Así que esperemos que el mes que viene ya podamos sacarlo. <ríe> y cualquier cosa se los compartimos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Eh, gracias. Gracias a vos. Gracias. Eh, bien. Agustina, ya estaba lista, me dijo que resolvió el este audio, así que... ¿Ahora se me escucha bien? Perfectamente. Perfectamente. Buenísimo. Perdón, eh, perdón. Bueno, Agustina González eh... es editora y fotógrafa de La Máquina Retórica, que nos va a contar ella de qué se trata. Todo tuyo. Bueno, gracias. Eh, bueno, La Máquina Retórica surge hace un poco más de un año y medio, eh, un, poco de, un, poco tiempo, un poco de tiempo después de haber cursado eh, Periodismo Digital, eh, fue la primera experiencia que tuvimos con Celeste Gómez, que, que estuvo desde el primer momento, eh, la idea fue de las dos, cursamos y dijimos, bueno, queremos tener un blog. Eh, pensamos la idea, eh, primero pensamos también en, en dónde lo... Dónde lo, lo lo creamos, si en Wordpress, si en Blogspot, si vamos a poder pagarlo, es decir, un montón de cosas que, que nos surgieron al principio, decidimos eh, crear un sitio en Wordpress. Eh, nuestro medio, en, en nuestro medio hablamos, eh, es decir, escribimos sobre, sobre cosas sociales, eh, siempre pensamos en en contar todo lo que tenga que ver con lo social, ¿no? Mucho eh, político, eh, bueno, eh, con perspectiva de género también, eh, y bueno, y fuimos cambiando un par de cosas, eh, yo acá voy a presentar pantalla, si puedo, acá está, un segundo, ahí está. Bueno, acá tengo un poco de los datos de las redes sociales, la página que tenemos. Eh, bueno, creamos las redes sociales, que eso también es, es, es un tema a tener en cuenta cuando uno piensa eh, tener un sitio. Eh, la presencia en redes sociales es súper importante, eh, porque ahí ¿no? es donde te haces conocido y la gente empieza a leerte. Eh, bueno, hace un poco, el mes pasado cumplimos un año y hace menos de, sí, menos de un año que pudimos tener nuestro propio dominio, es decir, crear la página web sin, eh, sin el WordPress al lado. Eh, hay un montón de posibilidades para hacerlo, como ya comentó el compañero Nicolás Mesa, eh, pagás e lo pueden hacer quizá de forma gratuita nosotros no la tenemos tan clara eh, por eso es que pagamos un monto eh, tan, bueno en dólares pero accesibles si son un grupo y, y, y pueden juntar la plata para hacerlo eh, nuestro medio tiene perspectiva de género tratamos de que en todas las notas eh, tener en cuenta no eh, eso, fundamental. Eh, después, bueno, surgió una propuesta de Malena Vázquez, que es graduada de la universidad. Eh, ella escribe eh, sobre series y sobre cine, pero con perspectiva de género, es decir, hace análisis de, de películas y de, y de series con esa perspectiva, lo cual es súper interesante y también eh, a la gente le gusta, le gusta leerlo. ¿so? La realidad es que son notas que, que se leen eh, bueno, Cele, eh, acá es la genia de los videos y de la edición, eh, que bueno, que ella es, es, es la creadora también de este sitio. Después se sumó Pedro Benítez con una propuesta ambiental, nosotros no estábamos eh, cubriendo nada ambiental, eh, lo cual nos pareció súper interesante eh, estar, ¿no?, de cubrir esa parte que nosotros quizá no, no, no podíamos cubrir. También creo que es, es importante eh, recalcar que nosotros no, no cubrimos noticias, es decir, no es que queremos contar todo lo que pasa porque no podemos hacerlo. Es decir, tenemos, sabemos que no podemos, no nos da el cuero, digamos, ¿no? Eh, entonces tratamos de seleccionar qué es lo que podemos contar y lo contamos quizá con una mirada eh, eh, de opinión, es decir, es un análisis... Eh, de opinión, y también muy editorializado, si se quiere decir. Eh, otra cosa me parece que para tener en cuenta eh, importante, ¿no? para los chicos que quieran crear sus propios medios, también es la línea editorial, eh, y que las decisiones que ¿no? uno toma a la hora de, de querer contar algo. Eh, voy a dar dos ejemplos, no me quiero extender mucho. Por ejemplo, los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner, eh, son Es decir, nosotros decidimos contar nuestras historias, nuestras percepciones eh, de ese día, de lo que fue ese día. Eh, lo mismo, bueno, con la cobertura que hicimos con la muerte de Maradona, eh, también decidimos ¿no? contarlo desde, desde un lugar mucho más profundo, ¿no? desde un lugar mucho más eh, sentimental, no <ríe> si se quiere. Esta es la página, eh, nos pueden encontrar con www.lamaquinarretórica.com Bueno, hice un, un power un poco humilde, pero bueno. Eh, pero bueno, lo ideal es, es, es tratar de, de darle las redes sociales, de meterle a eso, porque eh, ahí encontrás un ida y vuelta con la, con, con la gente, con la comunidad que se crea, lo cual es súper interesante. Y también tener en cuenta eh, a la hora de crear un medio, eh, no solo qué es lo que se quiere contar, nosotros somos estudiantes, bueno, Celeste Gómez ya se graduó, eh, y esto por ahí nos sirve también como portfolio, ¿no? Eh, la realidad es que es difícil, ya lo sabemos, ¿no? Los que elegimos eh, estudiar periodismo, comunicación, es difícil insertarse en, en, en el, los medios. Pero bueno, lo, lo bueno de crear su propio medio es que es, si el día de mañana quieren buscar laburo, ya sea desde el punto de vista, no sé, en redes sociales, o tanto sea en fotografía, o, o poder mostrar sus notas, sus crónicas, eso la verdad que me parece que, que está bueno, eh, tener un lugar, un sitio, donde vos puedes vos mostrarle a la gente qué es lo que haces. Eh, no sé, Cele, si, si querés sumar algo, Male, que estás por ahí. No, no, sé si sí. tengo, tengo la cámara apagada porque me están dando mal internet. Pero no, para no extendernos mucho, y aparte de que ibas a hablar vos, eh, es eso, lo que comentó August, y me parece importante recalcar esto de, de que muchas veces uno cuando, cuando empieza a hacer un, un medio eh, digital, lo primero que quiere es tener la primicia. ¿Se me escucha? No se escucha de lado. Sí, sí, sí, ahí? te escucho. Sí, sí. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, sí, te escuchamos. Ah, yo no, perdón. Eh, no, muchas veces se quiere tener la primicia y justamente por tener ese laburo rápido eh, estamos dejando de lado un montón de temas que, que no están en los medios masivos de comunicación y que son importantes de, de comentar. Entonces me parece que que esto de hacer medios zonales, medios comunitarios, medios que se hacen desde abajo, deberían tener, eh, esto queda a de decisión de cada uno, pero creo que, que está bueno esto de contar historias que, que requieran otro tipo de análisis, otro tipo de tiempo, tomarse su tiempo para analizar qué es lo que está pasando y saber qué es lo que se quiere contar. Eso nomás. Y bueno, gracias por la invitación. Sí, bueno, eh, eso sí, es súper es, es importante. Siempre lo dijimos con Cele y, y uno de nuestros lema era comunicar sin urgencias, porque darnos otro tiempo, ¿no? Nosotras que quizá podemos, ya que la primicia por ahora no la tenemos, eh, no, es decir, darnos ese tiempo está, está bueno. Buenísimo, muchísimas gracias, eh, Agustina y Celeste. Eh, vamos a ver lugar a Carlos García Nova de Solo Espectáculos. Carlos, estás por ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Buenísimo. Bueno, espera que te presento. Busco, da, lista. Bien, Carlos García Nova es licenciado en Periodismo y técnico en Política, Gestión y Comunicación. Los dos títulos son de la UNDAD. Es corresponsal de CDN, Canal 37 y Contraportada Radio en República Dominicana. Es director de Solospectáculos.net y productor y conductor de acceso directo en FWTV. Eh, Él es Dominico Argentino y bueno, todo tuyo el, el micrófono para sí. que cuentes tu experiencia, Carlos. Gracias, profe, y gracias también, bueno, a los compañeros y compañeras que se han sumado a la universidad por habernos invitado a esta experiencia, que veo que es muy diversa y eso está bueno, porque creo que una de las experiencias que viví en la unidad es eso, que me encontré con gente de acá, que me sentí siempre como uno más, a pesar de que por ahí hay mucha diferencia en los grupos que se formaban, en las materias y todo, pero bueno, creo que el respeto es lo que, lo que me llevé de ahí, más allá de la educación y de uno que otros amigos y compañeros también. Así que bueno, como dijo el profe, eh, no les voy a hablar de toda la experiencia por ahí que estamos haciendo extra, pero sí vamos a hablar un poquito del de portal Solo Espectáculos, que es un poco lo que nos ha convocado, y una cosa tiene que ver con la otra. Vamos a empezar a compartir, y me avisan cuando se ve. Bueno, vamos a ver, ahí está. Bien. Sí. Bueno, eh, Somos Solo Espectáculos, es un portal, digo somos y soy solo, así que... Pero me dio mucha alegría escuchar a uno que dijo uno de los compañeros que tenía 20 colaboradores, otro que son cuatro, que son cinco. A mí me ha costado el hecho de, de juntar personas que tengan la misma visión, porque a veces los tiempos y, y, y todos tenemos cosas que hacer, y es complicado, y además que lo que elegimos en solo espectáculos es una... es todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Acá ven más o menos, a ver si estoy desde el principio. Sí, bueno, acá. Estos son los inicios, me gustó cuando estaban hablando del blog, nosotros arrancamos, como solo espectáculos, como un blog, luego, ante la necesidad de tener algo mucho más presencial, que, que marcara lo que tiene que ver con un medio, y a veces nos hacían invitaciones, y como que no quedaba muy, muy bien el hecho del blog, eh, conseguí la opción, tuve la opción de poder hacerlo en punto .NET, y eh, yo trabajé mucho tiempo con Blogspot, de hecho lo sigo teniendo, así que se lo recomiendo a algunos eh, si le interesa. Creo que ahora está más de moda WordPress, pero yo tengo hace desde el 2010, 2007 Blogspot y me encanta, porque yo trabajo mucho con YouTube y con todo lo que tiene que ver con Google, entonces como que tiene muchas facilidades para que uno pueda eh, adherir videos, fotos y todo. Eh, ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto, Carlitos. Bien, bien bueno, gracias. Eh, acá ven más o menos una imagen de lo, que, de lo que hacemos en Solo Espectáculos. Es un portal de entretenimiento. Eh, nuestro centro principal es el canal de YouTube. Tenemos las redes sociales y tenemos también podcasts. Acá hay más o menos un gráfico de dónde vienen, y esto es importante, creo que una de las compañeras lo decía, de dónde viene el flujo. Y un compañero también hablaba de eso, de que poca gente anda poniendo... Eh, soloespectaculos.net, ladobe.com o algo así, sino que a veces llegan a través de redes sociales y esto es muy importante. Nosotros tenemos acá, el, en este gráfico, por ejemplo, desde YouTube, desde Instagram, desde LinkedIn, Twitter, eh, WhatsApp, bueno, hay un sinfín de medios que está bueno que ustedes compartan la nota en todo. A veces me da pena porque digo, los que me siguen en distintas, en todas las redes, y si me tienen en Whatsapp, deben estar saturados porque yo comparto las noticias en todos lados, y a mí me da resultado, así que se los recomiendo. Bueno, quienes nos visitan? El primer segmento son mujeres y hombres entre 35 y 65 años. Esto es porque, le digo mujeres y hombres porque es exactamente así como te lo dan las estadísticas de Google. El segmento joven, que sería el segundo, entre 25 y 40 personas. Yo tengo más o menos un, ra un rango de países que son los que visitan la página y ven el video, los videos de YouTube. Argentina está en primer lugar, luego México, Estados Unidos, República Dominicana, que de donde sois. Donde soy, Puerto Rico, Uruguay y España. Yo esto lo tomo muy en cuenta porque el contenido que hago, tanto en YouTube como en el portal, tiene mucho que ver con aquí, hacia dónde va, ¿no? quién me sigue y quién me ve. Información exclusiva tiene que ver con el contenido que nosotros hacemos, que es entrevistas con famosos, entrevistas a nuevas bandas, reportajes a nuevos artistas, y yo utilizo mucho el convertir esas notas en podcast, ya sea en audio o en video, y esto me sirve un montón para, por ejemplo, cuando se lo tengo que presentar a una agencia, y la agencia, no sé, Netflix, o la que trabaja con Disney, que ahora recién nos adhirieron para poder enviarnos contenido, eh, tienen que ver eso bueno, tú le dices, voy a hacer un contenido para YouTube y por ahí no le gusta tanto, pero tú le dices, voy a hacer contenido que se ve en YouTube, se ve en la web y se ve también, eh, o se escucha en, en Spotify y tiene obviamente ya otra repercusión. Después tenemos noticias de espectáculos, de cine, teatro, serie, adherimos ahora a turismo y contenido cristiano que también es un nicho que nos ha resultado bastante interesante. Acá hay más o menos algunas de las portadas. Después los invito a participar y a entrar ahí a, a nuestra plataforma. Y esta es una pregunta que, me, que, que fue de las que nos sugirieron los organizadores y me gustó, porque habla de qué notas o actividades en el marco del medio nos dieron más satisfacción y por qué. Acá hay algunos resúmenes y, perdón, si ando muy rápido, pero quiero eh, ponerle todo. Una exclusiva que hicimos con Chumel Torre, que esto fue una invitación que nos hicieron desde HBO, fue para mí una de las que más recuerdo, porque fue el único medio, siendo nosotros un medio chiquito como Solo Espectáculos, y, y por internet, nos, yo, yo estoy adherido a, a esos mails que te mandan las agencias, y como a, no sé, a las 3 de la mañana mandaron que eh, el día siguiente estaba la oportunidad de convocar a distintos periodistas de varios países para que participen eh, entrevistando a Chumel Torres por un programa que tienen HBO. Y bueno, Solo Espectáculos fue el primero que respondió y ahí estuve. Después me, me enviaron también desde México la oportunidad de entrevistar a Rodrigo Massa, que es un cantante, brasilero y actor de una de las series más vistas en Netflix, que fue El Dragón. Bueno, Valeria Lynch tengo ahí, Pablo Cerri, Lorena Meritano, entre otros. Para no quitarle mucho tiempo, vamos a la parte económica. ¿Cómo se sostiene el medio? Bueno, lo principal, los principales recursos que tenemos es a través de YouTube. Todo lo que yo hago trato de monetizarlo y de ponerle video, ponerle imagen, ponerle audio y subirlo a YouTube y después lo subo al, a la plataforma, porque eso es lo que me permite a mí monetizar. La publicidad de Google, que también después que ustedes tienen cierta cantidad de notas, les permite también adherir publicidades ahí y eso, mientras más visitas tengan y más clic hagan en la, en la publicidad, van a tener entonces mayor, eh, res, mayores resultados. Utilizamos lo que son notas patrocinadas coberturas patrocinadas y venta de entrevistas al exterior. Bueno, ahí dejo de compartir, y así le explico brevemente esta parte del patrocinio. Ahí estamos. El tema del patrocinio se lo recomiendo muchísimo, porque, como yo les dije, pienso en un contenido audiovisual, un contenido en podcast, un contenido que se utiliza y que se pone también en la página, a veces hay nuevos artistas, que son del exterior, por ejemplo, y quieren hacerse conocido acá en Argentina. Y yo le planteo esto: mira, eh, yo te puedo publicar la nota, pero también tengo un servicio que es, durante cierta cantidad de meses, hacerte todo un seguimiento de tu carrera y publicar ciertas cosas. Lo, lo hablo siempre esto con la prensa o cuando el artista se me acerca. Y eh, ganamos los dos: él se hace conocido o tiene repercusión y no queda en una nota que le hice una vez y le doy seguimiento durante cierto tiempo. Funciona. Así que anímense a hacerlo y no es que estamos, eh, porque a veces también está esta cosa de oh, estoy explotando o estoy engañando, no, es un servicio, mi trabajo cuesta y tú te quieres dar a conocer, a ti te sirve, a mí también. Y el hecho de monetizar todo, yo les recomiendo encarecidamente que traten de utilizar plataformas como YouTube, porque hoy en día, a como está el dólar y como está todo, es lo que más funciona. Así que eso es lo que a mí, por lo menos como solo espectáculos, me ha funcionado. No sé si después tienen alguna, tienen alguna pregunta, no sé si fui muy rápido también, pero quise meter un poco de todo lo que hemos hecho. Así que bueno, gracias por la invitación y gracias por estar atentos escuchando. Excelente, Carlos, excelente. Seguramente va a haber preguntas y, y va a seguir el contacto con vos, de, de los estudiantes, próximamente. Eh, gracias. Bien. ¿Está eh, Javier, Javier Califano ahí? Sí, acá. ¿Me escuchás bien. ¿Oye? Sí, y una pregunta, eh, ¿está eh, Federico, Federico Pasos? ¿Está? Sí, señor. Bueno, eh, hacemos ese orden. Eh, Javier y después Federico. Eh, bueno, te presento Javier. Dale. Me parece, venir De para acá, ahí está. Bueno, te presento, Javier Tarifano. Es periodista de oficio y dice en permanente construcción, consumidor de cultura pop desde que tiene memoria, cinéfilo, lector de historietas entretenido, escribe sobre cine, series y cómics para la revista Cine Fantástico Bizarro trabaja en el staff de productores de radio La Desterrada, también es parte de la producción del evento cultural La Avellaneda cómic Actualmente se desempeña como coeditor, productor y redactor del portal Conexión0.com.ar y su serie de podcast Conexión Cero que está en Spotify, Google y Anchor o Anchor.fm eh, Bueno Javier, todo tuyo el micrófono Bueno, todo eso que, que mencionaste eh, A ver, eh, hay, hay un... a ver, ¿cómo, cómo decirlo? Viene, viene de, de otra manera todo acá, ¿no? Eh, el, el portal que, que armamos y el podcast, que es lo que nos está dando mayor proyección, y una proyección, la verdad, que inesperada, porque nació para, para tratar un poco de, de temas de, de cultura pop, ya sea eh, mayormente el tema de los cómics, las historietas, eh, las series y el cine, eh, pero desde, desde, desde otra perspectiva, ¿no? desde pensarlo un poquito más, de buscarle la, la vuelta de, de tuerca, de buscarle. Eh, siempre tratamos también de enfocar desde Conexión Cero, si bien la diversidad de muchos de nuestros integrantes somos tres, eh, atraviesa buena parte de, de nuestra vida y de la vida de nuestras familias. Tratamos de, de darle un, un enfoque social y, y hacerte pensar, ¿no? no hay, hay, por ahí en el tema de las historietas hay un poquito más allá, atrás de lo que podés ver, de no sé, por decir, de todo el universo Marvel, todo lo que hay de Superman, Batman, o la Mujer Maravilla, por decirlo de alguna manera, eh, y el tema, el tema social y el tema, y el tema de género hoy por hoy es, es un, una constante en, en todos estos parámetros. Pero eh, esto nació en, en plena pandemia y el, y el podcast explotó y del podcast tuvimos que saltar también por una necesidad propia, yo soy el único de, que es periodista de uno de, de, de, de los integrantes, tiene una librería y es publicista y otra, nuestra compañera, es docente también, pero consumidora de, de cultura pop, entonces ahí complementamos bastante, pero en mi caso nace también por un poquito de, de bronca, no porque eh, yo vengo de, de un medio gráfico que tenía eh, una tirada bastante eh, importante, la revista Cine Fantástico y Bizarro, y llegamos hasta última instancia de, de la Macrisis, eh, llegamos eh, y no, no, no pasamos, no, no, no, no llegamos a, a lo que era febrero-marzo y, y la revista tuvo que cerrar, hoy por hoy está haciendo un intento por resurgir a través de, como bien dijo, eh, Damián y como explicaron por ahí algunos exponentes, a través de la aplicación Cafecito. Es un intento. Eh, la gente también está pidiendo que, que vuelva a la revista. Si había A ver, eh, es muy difícil, ¿no? Cuando esa, por ahí, a, es, cuesta decirlo, ¿no? Pero el papel te legitima, ¿no? Y verte y ver la revista que con tanto esfuerzo hacen todos en, la, en el puesto de diarios, es un orgullo, por más de que la, la nota... Se, paguen 200 pesos, pero el orgullo que te da eso es, es increíble. Eh, pero bueno, hubo que... La, la pandemia nos enseñó también a, a redescubrirnos, nos enseñó también a, a encontrar... Eh, volver a confiar ¿no? en las herramientas digitales. Primero tuvimos un auge todos ¿no? por, por capturar todo, toda instancia digital, y después es como que empezamos a, a pensarlo un poquito más. Eh, Conexión Cero no deja de ser, por más, por más de que creció desde un, una movida inesperada, desde un podcast, eh, también nació de la necesidad de eh, aquello que, que expresaban los lectores, jóvenes, adultos, los consumidores de, de historietas, estamos hablando de un rango eh, etario de entre 15 y 25 años, y puede haber una, una proyección por ahí un poquito más alta, hasta adultos. Eh, y eso era lo que, lo que, ve, lo que veía reflejado eh, uno de mis compañeros en, en, el, en el material que se vendía. Y, en, y también una, una necesidad de que todo también queda un poquito enclaustrado en, en zona sur, ¿no? en, zona sur en, en capital federal, por más de que yo ahora estoy viviendo en capital, pero eh, el sur también existe y es como que todo lo que es... Eh, difusión de eventos o, o, o, o instancias que, que hacen a, a, la, a las convenciones en sí mismo, no tenían eh, mucha, mucha difusión en, en, en, zona, en Zona Sur, o no se le daba mucha difusión. Eh, entonces empezamos a, a idear esta, esta, esta propuesta del podcast, entendiendo también algunas, algunas instancias que, por ahí, de, de, de tener alguna puntita de conocer un poco de publicidad, eh, ir viendo, por lo menos en abril, empezamos a, a sondear un poco el mercado de publicaciones nacionales e internacional y entender que eh, la publicación en tangible, eh, lo que son revistas, la, la revista de grampa, de, bueno, vamos a decirlo de historietas, estaba por desaparecer y meses más tarde es, es lo que los grandes medios, digamos ya sea Warner o Disney, están orientados hacia eso, ¿no? A desaparecer, a migrar todo el contenido ya hacia el año que viene a lo digital y, y el próximo paso es la recopilación de, de mucho material en, eh, en librerías, básicamente, ¿no? Eh, y eso fue una, una punta que detectamos y lo volcamos hacia, hacia un podcast y ese podcast explotó y después ver que también en, en, ese, en ese segmento que nos, nos empezaba a seguir, pensábamos que iba a ser mayoritariamente de, de, de, de varones, y se dio de que las mujeres tenían más interés de este revés de la trama de todo esto, eh, y tenemos es muy loco porque tenemos un, un, un panorama muy grande de seguidores en zona sur, eh, un objetivo en capital federal, pero también lo replicamos mucho en, en lo que es España. Eh, y se mantiene, se mantiene eso. Y la verdad que eh, fue, la, fue por demás sorpresivo y, y bueno, y empezamos a eh, seguir, seguir buscando qué temas trabajar. Pasó lo, lo de lo de George Floyd y, y empezamos a hacer un podcast con. Eh, la representación ¿no? de, de, en series o películas o en cómics de superhéroes de, de la comunidad eh, negra, eh, y la verdad que también tuvo una explosión, eh, fue muy seguido, aún hoy se está, se estamos contando eh, con, con esas reproducciones, y después, bueno, nos atrevimos a lo que nosotros queríamos, que lo que nosotros apuntábamos que era eh, la diversidad, la representación LGBT en el, en el cómic de superhéroes, y, y la verdad que bueno ahí fue donde nos consolidamos como, como portal, como, como podcast en sí mismo, eh, lo hicimos también con la compañía de, de un amigo y de y un eh, historietista de, de Avellaneda, eh, Rubén Gauna, que es un exponente de la comunidad LGBT. Eh, y la verdad que, que no, nos ayudó a, a tener como, como un, un piso, ¿no? Eh, todos los podcasts ahora que, que estamos largando tienen una, una media de, de proyección, tienen, no, más allá de estar en todas las, las plataformas, eh, si no pasaba, si no ocurría todo esto de la pandemia, también estamos ya pensando, pero lo estamos también trabajando con bastante calma desde de tener una suerte de programa en YouTube eh, que vamos a hacer desde, desde la librería, desde la comiquería eh, y vamos a ir tratando de captar bastante de lo que es eh, el podcast. Más allá de que, bueno, hacemos reseñas de, de mucho del material que se publica, pero el material que se publica acá en, en Argentina, ya sea de editoriales americanas, que se reproduce acá en, por medio de, de publicaciones locales, o eh, reseñas de cine y series. Tengo miedo de compartir pantalla y que se caiga todo, así que básicamente ah, por eso te, lo estoy contando. Te, te queda un minuto, ¿sí? ¿Que si querés redondear. Eh, así que eso, nada más. Eh, le, nosotros lo que apuntamos desde conexióncero.com.ar o conexióncero, los podcasts en... En Spotify es en buscarle el, el revés de la trama, ¿no? Y en y en lo que es el portal eh, nos dimos cuenta también de que... Es mentira eso de que dicen por ahí, de que los chicos no leen. Los chicos tienen bastante, son bastante ávidos por leer y por ahí se compran el último tomo el último del librito, no sé, por decirles, de, de La Mujer Maravilla, o, o de Batman, o de Superman, pero quieren saber un poquito más que hay detrás de eso, quieren, eh, quieren un, uno, un, una perspectiva analítica, y, y eso es lo que, lo que les estamos ofreciendo en Conexión Cero. Y bueno, y básicamente el portal lo dejamos para material de consulta, eh, la explosión es el podcast y las redes sociales lo, las usamos para difusión de, de noticias, básicamente que es una estrategia tranquila que nos, nos está sirviendo mucho, pero el fuerte de todo esto es el podcast. Eh, a ver si ahora que me queda poco tiempo lo puedo compartir, pantalla del sitio, a ver, vamos a ver qué, qué, es, qué es lo que sale. Eh, a ver, Se puede ver ahí un poco... Lo que es Conexión Cero. Eh, ahí está, ahí está. Tenemos reseñas de la última serie de Netflix, El Gambito de Dama, después de publicaciones. Eh, no, no me estaría dando cuenta cómo andar scrolleando, ahora ahí está, eh, la última serie de, eh, de HBO Max. Eh, series en, en general y publicaciones, ¿no? Y siempre con, una, con, con un revés de la trama, ¿no? Con, con esto que nos gusta decir que es una, una mirada analítica, así que bueno, esto, y, en, y también van a encontrar eh, el podcast en, en nuestro portal. Así que bueno, esto es Conexión Cero. Buenísimo, Javier, muchas gracias. Eh, Camila Porcel no llegó a estar, no, no, no pudo llegar, ¿no? Bueno, eh, entonces tenemos a nuestro último expositor, perdón si me estoy olvidando de alguien. Eh, Federico Pasos, Federico, estás ahí listo, ¿no? Acá estamos. Entonces, buenísimo. Federico es graduado de, de, de la Cinturidad y de Londres y además es estudiante de Historia, y es el editor de Revista Sin Pantalla. Bueno, el micrófono es todo tuyo, Federico. Un, un momento, Dami, sí. ¿Vos, oh, sos no, no, no, no. Paso, ¿vos sos el Federico Pasos? ¿Vos sos el Federico no. Pasos que cuando yo salí de la, de la o sea, radio te, te hice el pase? Eh, no creo. Yo a vos te conozco desde el principio de la carrera, hace unos años. Entonces sí. Hemos conversado sí. varias veces. Sí, sí, sí, sí. Y una vez te va, confundí va, con el Y una vez te confundí con el historietista Federico Pasos. Siempre. Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Bueno, sí, yo soy Federico Pasos, de Revista Sin Pantalla, con la mayoría de ustedes nos conocemos, de distintas instancias de la carrera, o por lo menos sabemos quiénes somos. Lo que voy a hacer es, si nada sale mal o si nada mal le sal, es ir compartiendo algunas imágenes del feed de Sin Pantalla, del, del Instagram, y bueno, en base a eso les voy contando un poquito. Sin Pantalla es una revista que eh, tiene tres años y monedas, se publicó por primera vez en septiembre de 2017, es la publicación del Centro Cultural El Tuñón, un centro cultural que está ubicado en el centro de Avellaneda, en Arenales y Mitre, eh, y que surge en primera instancia como una herramienta de militancia, es decir, base, el Centro Cultural depende del PCCE, eh, entonces, bueno, somos militantes y tenemos un posicionamiento político muy marcado en nuestras publicaciones Somos generistas, estamos en defensa de los derechos humanos, de las luchas por los derechos humanos, estamos con las madres y las abuelas, bancamos el proceso venezolano, el proceso cubano, y demás. Eh, eso está muy marcado en la revista. Y las redes sociales de la revista, que son Instagram y Facebook, y una plataforma que es el Wordpress, las tenemos desde, desde, el, inicio, desde el inicio, pero la verdad es que al principio no le dábamos bola, éramos simplemente una revista en papel, una tirada muy, muy, muy cortita, que se publicaba desde el, desde el local y desde el centro cultural, eh, pero con el tiempo eh, le empezamos a dar cada vez más bola a las redes, y a entender que la cosa pasa por acá. El fetiche del papel no lo abandonamos, lo tenemos abandonado temporariamente, solamente por la pandemia, este año no salimos en papel, nuestro esquema es salir cada dos meses en papel como una excusa para hacer lanzamientos en el local con números musicales, exposiciones y demás. Eso la, la pandemia lo truncó y ahora estamos abocados simplemente a las redes sociales que son Instagram y Facebook y al Wordpress. Al Wordpress van las notas que tienen un poco más, que llevan un poco más de tiempo de lectura. Creo que análisis político, hay bastante política internacional, críticas de eh, películas y series. Eh, somos muchos estudiantes y grados de la UNAU que participamos, o varios, eh, y bueno, muchos de los que estamos en esta sala de reunión participamos, Malena, por ejemplo, que ha escrito muchos artículos, Agustina también formó parte del origen de la revista, Celeste también, que está, está muy involucrada con el Centro Cultural. Eh, si bien la revista es miscelánea, muy, muy variopinta, y tiene un espíritu de tratar diferentes temáticas, la realidad es que la esencia de la revista es que sea una publicación humorística. O sea, nosotros tratamos de atravesar los temas con una mirada un poco socarrona, comprometida políticamente, cuando nos toca escribir, hablamos seriamente, pero le damos también mucha bola al humor. Porque también, bueno, a mí me toca ser el editor de la revista, y es un poco también mi forma de encarar las cosas. Aunque a veces parece que troca en una, en una página de memes, no lo es. Eh, bueno, yo también he consumido en toda mi vida mucha historieta, mucho cómic, y me gusta mucho el humor gráfico, considero que el meme es un poco una, una desviación, una desvirtuación de lo que es la historieta, pero, sin embargo, lo hago. <risa> eh, pero el, el meme es un recurso, Nosotros, para nosotros el meme es un recurso para atraer a la lectura, o sea, la idea es que vos encuentres un meme o una publicación graciosa o chistosa que te llame la atención y de ahí bajes a leer si la publicación se a los caracteres de Instagram y si no que de ahí te vayas al link envío de del Wordpress. Esa es la idea que el meme sea un recurso pero que no termine ahí porque a veces te envicias. Y a mí puntualmente a nosotros de Sin Pantalla no nos sirvió la, la plantilla prearmada. Por eso trato de por eso, como ven, la estética es siempre distinta de las publicaciones. Eh, eh, porque, según las estadísticas, inicialmente a los vecinos de los barrios en los que militábamos y a los compañeros de la universidad, de hecho, a través de Sin Pantalla, es que con los compañeros del CESOC articulamos la Feria Itinerante de Medios Populares y Autogestivos, que este año no la hicimos por cuestiones obvias, pero todos los cuatrimestres la, las hacemos. Eso, en un inicio. En la actualidad, el público es el que se sienta interpelado por el hashtag y el que haya entrado por el hashtag. La verdad que si le dimos en el clavo con el hashtag, tuvimos más interacción. No solo por los me gusta, yo tengo la tara de guiarme solo por los me gusta, pero ahorita Instagram el me gusta no es lo único que determina. También a nivel interacción de comentarios, guardados, compartidos de historias y demás cuestiones. Eh, así que apuntamos al que se sienta interpelado y a que justo haya visitado ese, ese hashtag, la verdad, porque en el mundo de las redes funciona así. El Instagram, eh, también uno de, de los objetivos de, de, de esto a nivel funcionamiento es salir con eh, contenido todos los días. La idea es no perder la gimnasia, porque si no, nos quedamos. El Instagram tiene mucho más movimiento que el Facebook, en el Facebook todavía no le, no le encontramos mucho a la vuelta, y al lo mejor... Por van solamente a aquellas notas que conllevan un poco más de lectura. Así que bueno, básicamente esa es la experiencia de Sin Pantalla, es una herramienta que a mí, y creo que a, que a varios de nosotros, nos ha servido para aprender un poco de qué se trata este oficio. Yo también, como contaba Nico, eh, practico este oficio desde que empecé a estar. siempre lo hice en medios alternativos, en medios populares y demás. Eh, y la gimnasia se va adquiriendo y también el aprendizaje a través de cómo funciona esto, porque todos los días te vas encontrando con cosas que viste en la carrera. Todos los días estás discutiendo con vos mismo cuáles son los criterios noticiables que vos elegís a la hora de elegir un tema. Todos los días estás discutiendo con vos mismo cómo estás armando una gráfica y a qué estás apelando. ¿Sirve esto que estoy haciendo? Yo mismo lo que, si bien me encargo de hacer memes casi todos los días, tampoco estoy tan de acuerdo con la cultura meme y con lo que eso genera. Para mí la grieta es un negocio, no estoy muy de acuerdo con la grieta como concepto, porque estoy viendo que los medios de comunicación concentrados y comerciales ganan mucha guita con eso, sin embargo a veces los que nos generan más tráfico son los que nos vienen a putear. Entonces, bueno, uno se encuentra todo el día, todo el tiempo con, con las contradicciones y aprende, puntualmente en lo que es la experiencia del la UNDAO, como para cerrar, bueno, la experiencia de, de, la, de, la, de la materia periodismo digital, y también TIC ha sido una materia que, que nos ha servido mucho para, para empezar a saber cómo armar una red y cómo hacer un seguimiento. Así que bueno, las redes son esas, revistas sin pantalla en Instagram, eh, sin pantalla en Facebook, y tenemos el WordPress que ahí también van a encontrar seguramente el link. Los invito a que la y si les gusta, están más que, si les gusta la línea, si les gusta la forma, están más que invitados a sumarse. Muchas gracias por la invitación, profe. Bueno, eh, muchísimas gracias. Pasaron todos y todas eh, las y los expositores. Nos faltó Camila Porcel, que eh, hubo una pérdida ahí del link de, de Zoom y se ve que no vio mis mails después. Pero bueno, eh, se abre este espacio para que cualquiera quiera preguntarle a cualquiera. Eh, no sé si alguien había puesto el iconito de la mano para preguntar o había consultado algo por el chat pero, bueno, creo que las experiencias son bastante diversas e interesantes. Eh, se habló de, de distintos temas, se habló de diferentes formas de buscar eh, el financiamiento, se, se habló de que, bueno, por ahora no hay un tema de financiamiento, medios unipersonales y medios donde hay 20 personas, una cosa de locos, eh, espectacular, eh, así que, no sé si eh, tienen consultas o comentarios para, para hacer, se si abre este espacio libre, pueden abrir el micrófono y, y hacer la pregunta. Sí, yo quería consultarle algo a lo que quería hacer. Sí, sí, a eh, por adelante. Buenísimo. Bueno, primero gracias eh, a todos y todas por... Las exposiciones y porque compartir sus experiencias que nos sirve para la cruzada nuestra y yo voy a preguntar justamente en esa dirección porque estamos en el pelo trabajo final, así que una de las preguntas, tengo dos, una era eh, ¿cómo trabajan las redes? Eh, esto lo pregunto porque yo también con un grupo de compañeros tenemos un medio que por el tema de la pandemia se frenó un poco, pero hicimos mucho laburo, también tenemos un dominio, pago, una bueno. Lo que era, la pregunta es, ¿cómo trabajan ustedes las redes? ¿Cómo las piensan trabajar? Porque por lo general a veces termina siendo un replique de lo mismo que salió en el .com, eh, y no se diferencia mucho, eso por un lado. Y por, otro, por otro lado también es, ¿cómo trabajan eh, el tema de los públicos objetivos? Yo estuve viendo ahí rápidamente algunas redes de todos ustedes, de los, de los medios que tienen. Y a veces eh, les pasa, bueno, a mí me pasó también que a veces uno termina diciendo, bueno, voy a laburar para este público objetivo y después se termina un poco diversificando la cosa. Porque termina siendo esto de que una compañía lo decía, uno agarra y lo que tiene a mano y puede llegar a cubrir, eso te desvía un poco. Entonces, por pues, ese lado quieres saber cómo laburan los públicos objetivos, y por el otro lado es cómo trabajan las redes, para que no termine siendo siempre un replique de lo que sale en el punto com o en el blog. Gracias. Gracias, Fernando, por la pregunta, o las preguntas. No sé quién quiere responderle. Ahí empiezo yo, si quieren. Eh, yo no, no estoy tan en desacuerdo con que sea un replique del contenido. Yo, por ejemplo, lo utilizo en Instagram. Sí, sí me gusta hacerlo de distintas formas, porque cada red tiene su público y tiene su modalidad. De hecho, Twitter, por ejemplo, antes... Yo publicaba una información en Instagram y me la publicaba tal cual. Y ahora, como estrategia para no perder público, te dice, fulano ha publicado tal cosa. Y tú tienes que entrar y ver. Entonces, ya eso me obliga a mí a pensar un contenido para Twitter, pensar un contenido para Instagram y otro para Facebook, que sin que se ofenda a nadie, es un público un poco más grande y que tiene otros gustos. Entonces, tenemos que hacer eso, pensar. Yo, particularmente, subo videos a YouTube, entonces... El video son 18 minutos, pienso el minuto más picante, que la gente sé que la gente se va a quedar picada, y lo pongo en Instagram con un pequeño texto, lo más breve posible, pero también que pique, y el link en la bio, que lo mencionaron algunos de los compañeros y compañeras, así que a mí me funciona de esa forma. Eh, no sé si alguno otro tiene otra experiencia. En eh, el lado de hacemos algo parecido con el tema de poner el principio de algo, o la imagen, con la nota que hicimos y poner el link en la biografía y compartir ahí el enlace, así como había dicho el compañero también. ¿Me escuchan? Se cortado. Escucha? cortado. Bueno, acá me escuchan. Mejor. Sí, mejor, mejor. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, bueno. No, lo que quería decir es que también es pensar el, el, el, el contenido, un contenido directamente para las redes sociales. Eso eh, lo hablábamos en la materia eh, TIC, eh, cuando creo que la nombró Federico, eh, que sí, que nos pasaba que por ahí, en nuestro caso, estamos muy atadas a lo que subíamos a la página, y por ahí, si no subíamos nada a la página, no subíamos nada a Instagram, eh, y, o a Facebook. Eh, y por ahí también es importante darle bola a las redes sociales para tener una cierta continuidad, y si no, sí, crear un contenido por ahí, no una nota más larga, una nota más amplia, que sí la subirías a la página, pero sí algo más corto, con algún flyer que... Que pueda, que pueda llegar a gustar a, a, a la comunidad, y bueno, y también algún video, esas cosas también en las redes sociales, eh, garpan bastante. Pero sí, me parece que es importante tratar de ver otro contenido eh, por fuera de, de la página, porque a veces quizás no tenés tiempo de armar una super nota para subir a la página, pero sí puedes tener un ratito para armar algo en las redes sociales. Y si tenés alguna plantilla prediseñada, eh, nosotras usamos Canva, nuestro diseño es muy básico, pero por ahí si tenés algo en Canva, lo que haces es cambiar la foto, le cambias las palabras eh, y lo subís. Es decir, no es que es decir, te genera menos tiempo y bueno, y pensar lo que, bueno, lo que van, a, van a escribir, que obviamente es mucho más corto a, a lo que a, lo que vas a escribir, a lo que escribirías en, en la página web. Sí, lo que veo es que garpa mucho eh, en algunos medios, en las redes, está bueno. también. No soy muy eh, fanático de respetar eh, las plantillas muy estructuradas, pero sí le da una identidad, está bueno, eh, a veces, eh, por ejemplo, en medios como no sé, ponen el de Stop, pero no me acuerdo ahora bien algunos, pero tienen, por ejemplo, la frase del día, y tienen un formato, blanco y negro, textual, eh, el texto de un lado. Entonces uno a la vista, en los medios cuando revisa, automáticamente ves ese, esa publicación y sabes a dónde está direccionado. Que es una frase del día, o puede ser un meme, o puede ser una. Sí, ta también sí, bueno. puedes buscar efemérides, eh, también puedes buscar efemérides o, o, o, o buscar contenido, tratar de, de hacer tu calendario para el mes, a ver qué es lo que puedes subir, y después, bueno, quizás si, si surgen otro tipo de, de noticias. Eh, sí, por supuesto vas a, vas a subir otras cosas, pero pero por ahí es que tengan que ver con, con tu medio te ayudan a que a tener contenido aunque sea para subir a las redes sociales. Y hay que darle bola a las redes, independientemente de cuál sea el fin, sea comercial, sea que el centro cultural se conozca, que nos desarrollemos lo que sea, hay que darle bola. A ver, no en todas, porque a veces no tenemos el tiempo, pero yo, por ejemplo, ahora estoy muy concentrado en Instagram, porque es muy parecida a YouTube en cuanto al contenido que yo quiero ofrecer. Y Twitter genera, aunque, aunque mucha gente lo desprecia, porque dicen que es la cloaca de las redes y todo, Twitter es lo que a mí, por ejemplo, me da más visitas a la web y al canal de YouTube, porque es cortito el enlace del video y chao, no me meto en todo el resto, porque si no también ahí perdemos todo el tiempo. Bien, buenísimo, muchas gracias. Eh, está Florencia, hay una pregunta de Fernanda Quintas también en el chat, que no sé a quién está dirigida, pero Florencia, vos primero, mandate y después vemos con Fernanda a quién le preguntó. Bueno, hola, hola a todos. Eh, Estuvo buenísima la exposición de cada uno de los medios, eh, sigo a sin pantalla, sigo a la máquina retórica también en mis redes y me encantan, y me pone re orgullosa que sean estudiantes y graduados de la ONDAB. Eh, así que nada, me parece que son ejemplos también para, para tomar y, y para animarnos. Mi, mi consulta es si alguno de estos medios eh, está haciendo eh, newsletter si tienen alguna alguna forma de, eh, de un boletín informativo o de que o manden semanalmente un clipping de noticias o si lo hacen de manera diaria está con newsletter no no pero, pero sí es la que la verdad que el, es lo que es lo que volvió es, volvió y, y hay que no no puedes despreciarlo hoy por hoy eh, bueno, obviamente creo que todos estamos de acuerdo de que por ahí cenital es la explosión máxima hoy de, del newsletter y, y a todos nos picó el bichito a través de eso. Hay que generar base de datos para eso, eh, hay que estar ahí atentos para, para lograr suscripciones y para ir acumulando. Eh, Yo les recomiendo, emails. perdón compañero. sí. No, yo les recomiendo que lo empecé a utilizar para empezar a generar datos. Por ejemplo, yo tengo Wix y Wix me permite a mí darle la, la app a la gente, a ponerlo en las redes sociales. Y he tenido tímidamente, pero está bueno, eh, personas que bajan la app o que eh, se, se suscriben Dejan el mail y dejan los datos. Entonces lo enlazo con la nota, lo pongo en las redes sociales. Y sí, creo que antes de salir con, con, con los boletines, está bueno ya armarse algo como una base para, para uno también no, no tomarse todo el trabajo y que por ahí le llegue a una persona. Está ah, bueno. Y, y un consejo, eh, y queda grabado, Sean, eh, empiecen siendo spammers y no tienen una base de datos. Vean los mails que les mandan, que tienen eh, las direcciones hagan un Excel con sus conocidos, compañeros y compañeras de clase y lo que sea, y empiecen a mandarlo y así empieza a circular. Eh, mándense. Al principio todos y todas fuimos el Después nos reformamos. Eh, eh, bien, ahí había una pregunta de, de Fernanda Quintas, que eh, no le andará el micrófono, supongo, pero eh, les consulta a, a cualquiera de ustedes. Y se quería consultar. ¿Alguna vez una nota suya fue replicada en otros medios? Y eh, pide como una síntesis de este proceso. Entiendo. A mí me ha tocado en, en, en alguna ocasión que he logrado acceder a alguna primicia. Pero sí, tuve la suerte que me han replicado en, en la Pacurondo Y en Página 12 me han simplemente me han nombrado, pero... Eh, pero eh, varias veces puse ahí, tuve la suerte también por tener algún contacto también directo en, en, en la agencia Paco Bronda. A mí me pasó... Nosotros el... no nos pasó con... Ah, perdón, perdón. No, no perdón. Empe empece, empece. Dale. No, nosotros no nos pasó con medios, pero sí eh, hemos tenido alguna que otra réplica en historias de algún que otro eh, ilustre. Por ejemplo, el año pasado cuando cubrimos el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, eh, Erika Rivas compartió nuestra crítica, justamente de la película de los sonámbulos, de la que hablaba Javier antes, y alguno que otro así, y después por ejemplo una vez hicimos un meme sobre Osito de Gran Hermano y lo compartió, eso fue lo máximo a lo que llegamos, <ríe> y después alguna que otra cosa así. Pero así, eso, ilustres. Bueno, nosotros salimos, como son espectáculos, en Bendita, en varios informes, que la verdad que estuvo buenísimo, porque me sorprendió. Eh, uno fue un informe sobre Suar, que hicimos, que lo había hecho hace ocho meses, cuando, porque eso también está bueno, que algunos lo tocaron, el hecho de empezar... Nosotros no vamos a dar la primicia, pero sí a tocar temas que vemos que los medios grandes no tocan. Suar, Tinelli, Susana, hay gente como que son vacas sagradas, y estaba el rumor de que él le había plagiado la, la película, eh, el enfermo de fútbol, a un periodista y muy tímidamente se tornaba en los medios. Y yo agarré, investigué, empecé y hablé, hice como, no sé, 10 minutos de eso, y tardó 8 meses hasta que explotó el tema en los medios, y bendita, bueno, lo levantó, hizo casi un informe completo, y después otro sobre el programa Mujeres, eh, nos replicaron también en RT, de, de Rusia, con una nota que le hicimos a Agustín Laje, polémico, y bueno, en otros medios también, en un, me un medio de México, que se llama El Universo Universal de México, algo así, sobre una nota de Diego Maradona. Así que está bueno, porque mientras vamos creando contenido novedoso, cuando el que está haciendo la nota quiere buscar referencia, lo vamos a aparecer nosotros. Y ahí funcionan las etiquetas que mencionaba uno de los compañeros. Así que bueno, la experiencia es buenísima, si, si responde la pregunta. ¿Alguien quiere compartir algo más? Si alguien tiene una pregunta más, por así vamos, vamos cerrando, salvo que haya muchas preguntas, ¿no? Y le damos unos minutos más, pero ahí hay algo en el chat. Eh, ah, una cosa, un mensaje eh, para todos y todas: la diversidad de las experiencias es muy inspiradora para aquellos que aún por ellos no nos hemos lanzado. Gracias por compartir su experiencia. El show también. Les digo, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, consulta, duda o comentario que.? que algún estudiante o algún participante, o incluso alguno o alguna de las expositores que, que quiera pues, preguntarle a otro medio o algo así. Yo recién pasé por el cafecito de un medio. Gracias, la, profe. No, de nada. Eh, no, yo ya pregunté, pero quería preguntar algo más, no sé si alguno más quiere preguntarnos. Mirá, que... a ver, acá hay un mensaje en el chat. Ah, son de agradecimiento. Eh, pero, Fernando, preguntá porque bueno, así sos, aparentemente sos de único, así que cerrás vos con tu pregunta. Ahí me dice, se abrió el micrófono y... Dirá, ajá, ajá. A ver, claro, quería, eh, nada, no, no, no quería decir nada a otro mundo, sí que sabemos que el financiamiento, esa palabra es la... Es la más difícil, me parece, para este tipo de medios, pero quería preguntarle a alguno de, de los compañeros, ya algunos compartieron. Me parece que La idea de Carlos, me pareció, esa del seguimiento, buenísima, me pareció muy buena, de ofrecer un seguimiento, no solamente una nota así perdida, sino también un, un servicio. Pero quería saber con los demás medios si pensaron, es un ideal, por lo menos, cómo podría ser un tipo de financiamiento. No sé, se me ocurre, Avenida la Cultural, Lado B o, bueno, esperando su... si se le ocurrió, ¿cómo podrían, digamos, tener un tipo de financiamiento? Desde donde sea, ¿no? Digo, puede ser desde de una pauta, puede ser desde de un convenio con un sindicato, no sé. Si alguno pensó en algo, eh, ¿cómo financiar? Porque sí, son, somos, muchos somos a pulmón, todo el tiempo. En mi caso, a ver, el, el, el tema pauta, sí, es, es complicado... Eh, y entiendo que, que tiene que ver con un poco de lobby. Eh, en mi caso yo tengo pauta de, del municipio de Almirante Brown y, de, y del municipio de San Vicente, que bueno es por, la, por el vínculo que generé ahí, político, pero, pero va por ese lado. Eh, después tengo otras pautas chiquitas de, de algún comerciante o pyme eh, local. Pero bueno, también hay canjes y sirven un montón, y suman un montón, suman, sirven para sumar seguidores en redes sociales, para hacer sorteos, eh, hay que agarrar todo. Hola, sí, eh, contesto del lado de Avellaneda Cultural. Eh, en nuestro caso, ¿llegamos a plantearlo alguna vez cuando nos pedían difusión de eventos culturales? Pero dijimos todavía no, porque todavía estamos creando nuestra comunidad y creemos que es muy pronto. Pero sí podríamos financiarnos a través de coberturas. no Esto de decir, bueno, alguien viene y nos dice, tenemos un evento, y ahí pondríamos nosotros nuestro lado periodístico. ¿no? Vendría a ser entrevistas, eh, videos sobre el tema, algo así como una especie de publicidad informativa. Y bueno, por ahora no lo, no lo vamos a hacer, pero es un, un, una posible salida. De... Brevemente, yo les recomiendo el hecho, aparte de esto que comentó el compañero y que lo utilizamos en sus espectáculos, también eh, ver qué cantidad le pueden meter a su blog, a su página, para que utilicen los anuncios que le da Google. O sea,. Limpiar lo más posible la página, que tenga contenido suficiente y meterle publicidad, no solamente Google, hay varias que le ofrecen a ustedes, no es que se van a salvar, pero por ejemplo les sirve para pagar el, el .com, que ahora está en dólar y está complicado. Y además el, la monetización del contenido en podcast y en YouTube es bueno No hay que desesperarse, a mí me costó, yo ahora tengo en YouTube más de 6.000 suscriptores, pero del año, desde marzo hasta acá y costó esos primeros mil, que es lo que te permite YouTube como para que tú puedas monetizar, son lo que más cuestan. Pero una vez que llegaste, eh, ya de ahí en adelante te puedes quedar tranquilo. Porque cualquier cosita que subas, por mínima visita que tenga, un par de anuncios tiene. Entonces, eh, no nos vamos a salvar, pero sí nos ayuda a tener otra motivación. ¿A partir de los mil? Sí, mil, mil suscriptores necesitas y, no sé si cambió, cuatro mil horas de reproducción. Nosotros en el portal, en, en YouTube, tenemos... 1.800.000, casi 1.900.000 reproducciones de marzo acá. Pero tiene que ver con notas que han explotado y con la constancia. La constancia, porque a veces uno se desanima y cree que va a explotar en el primer video eh, o en la primera nota y no es así. Hay que ser constante. ¿Todos días haces una publicación o, o tenés no. un calendario, digamos, cada dos días o una o dos semanas? No sé? Yo hago una especie de programa en YouTube, los lunes, grabo a la mañana, trato de grabar media hora, el programa dura entre 15-20 minutos, y después voy cortando las notas y las voy subiendo durante la semana. Hago entrevistas, el canal es muy diverso, tiene entrevistas, comentarios, espectáculos, un poco de todo. Y lo vinculo con las redes y con el portal. Pero sí, el fuerte, por ejemplo, de YouTube, es también lo que decían los compañeros, que aplica para todo, encontrar un nicho, algo que poca gente esté haciendo, y que eso de las historietas, por ejemplo, no sé si el compañero lo está haciendo, eh, pero estaría bueno también que tenga esa, esa, ese canal, esa reseña en YouTube, porque por ahí hay mucha gente que lee, que escucha, pero hay gente que le encanta ver. Entonces eh, lo puedes monetizar tranquilamente. Eh, una sí. sí. ah, Daniel. Sí. Escribieron sobre el tipo sí. de eventos. Te, te iba, te eh, nosotros de no semana. aceptamos todos los eventos porque... Si no, vendría a ser un, no un medio, sino más una, una agencia de publicidad. Eh, siempre discutimos esto. Hubo casos en los que no aceptamos por el hecho de que por ahí el evento tenía algunos tintes políticos y tenemos que cuidarnos en ese sentido. Así que, bueno, sí, depende mucho de. Después de analizar el evento, si le damos el ok o no. Por eso digo que es muy importante este tema de hablarlo con el. En el grupo. Estaba muteado. Eh, bueno, muchísimas gracias. A ver, acá hay un comentario en el chat. Eh, ah, genial, buenísimo. Sí, con la explicación de, de Daniel. Eh, bueno, quiero liberarlos y liberarlas, eh, sobre todo a, a quienes vinieron, invitados, invitadas. Para, para esta charla, les agradezco muchísimo de nuevo, gracias por compartir, sus experiencias fueron súper enriquecedoras, yo aprendí un montón además eh, de experiencias concretas y, y, a, y a las y los estudiantes los, las animo a que creen sus medios, aunque sean experimentales, porque hay ruido raro. Eh, porque cuando salgan al al mundo exterior, cuando pase la pandemia, especialmente, eh, probablemente no nos van a preguntar qué estudiaron, dónde estudiaron, si son estudiantes o si son graduados o graduadas, sino que van a preguntar qué hacen, qué saben hacer, qué hicieron, y armar un medio, salir con un blogspot o con un wordpress.com, eh, es el primer paso para empezar a hacer cosas y saber, aprender haciendo. Eh, entonces, yo animo a eso siempre en mis clases eh, y un poco el objetivo de este encuentro. Eh, espero que lo, lo podamos repetir, ya sea virtual o presencial, eh, en años siguientes. Eh, bueno, nuevos medios, nuevas experiencias y, y nuevos aprendizajes. Sin más, gracias de nuevo. Cierro ya esta actividad y bueno, que tengan un enorme y buen fin de semana a pesar del contexto. Muchas gracias. Gracias profe. Gracias, profe. gracias, profe. gracias. por el espacio también. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao a todos. Gracias, profe. Gracias,